marruecos senegal y las islas vírgenes si alguno nos ve desde algún sitio que no he mencionado que me lo diga en cualquier comentario que le añadimos a la lista bueno como os digo soy luis en directo todos los días os hacemos un vivo para que conozcáis bien todo lo que se cuece en españa de primera mano vale si queréis conocer españa porque vivís aquí o queréis trabajar aquí o queréis venir aquí a emigrar pues este es vuestro canal Vale, os enseñamos todo el tema del papeleo de inmigración pero también nos enseñamos todo pues incluso cómo está la política o como en el vídeo de ayer y en el de hoy cómo emprender un negocio online hoy tenemos a un experto para mí es referente del sector también que es don jorge navarrete que le podéis encontrar en cualquier red social por hacemos marketing y nos va a explicar un poco pues cómo emprender un negocio online cómo emprender un negocio en españa con poco dinero y, y vamos un poco como continuación de lo que hablamos ayer el que no viera el vídeo de ayer pues lo puede ver porque lo porque fue muy interesante vale que pues yo creo que lo mejor voy a darle paso a jorge para que él un poquito primero se presente y le conozcáis quien no le conozca hicimos ya un vídeo con él eh, lo tenéis aquí en el canal y, y bueno jorge te cedo la palabra y tú preséntate y ya pues iniciamos la reunión con, con los PRIXLINERS Vale, vale. Muchas gracias, Luis. Bueno, saludos primero que nada a toda la audiencia. Como bien dijo Luis, mi nombre es Jorge Navarrete Prado de Hacemos Marketing. Es una consultora de marketing, obviamente, de branding, de marca personal, de diseño web. Y bueno, vivo en Tenerife. Ya tengo, aunque soy de Venezuela, pero ya tengo ya 12 años aquí. He trabajado en agencias de publicidad, agencias de marketing, empresas del sector privado de alto consumo, de digamos empresas muy grandes en mi país. Y bueno, cuando llegué aquí me reinventé. Mi segunda pasión es la gastronomía, me dediqué a la restauración por unos cuantos años, retomé el marketing hace unos seis años aproximadamente. Y bueno, aquí estoy trabajando sobre todo con pequeñas y medianas empresas. También soy colaborador de Youth Business Spain, que es una fundación de JP Morgan para emprendedores y también soy conferencista de la obra social La Caixa aquí en Canarias pues, y entre otras cosas que no me voy a, a dilatar. Y bueno, también soy emprendedor, bueno, era emprendedor, pues bueno, mi proyecto que tenía, mi startup de tecnología para hoteles, pues hace unos días tuvimos que cerrar por motivos obvios debido a la crisis Así que bueno, soy ex emprendedor por ahora hasta que se me ocurra otra idea. Así que bueno, eso para presentarme rápidamente, Luis. Pero sigues siendo emprendedor en, en, en tu consultoría, ¿no? Le Hacemos marketing, claro. para así decirlo, ¿no? Sí, bueno, es que mira, realmente en el momento en que tú te das de alta y comienzas a facturar... En ese momento pasas de ser emprendedor a empresario. Ah, vale, vale, que no lo entendías. Claro, es como una idea de concepto. Vale, vale. Sí, bueno. Tienes que, tienes que cambiar el chip de cómo debes enfocar tu negocio. Una cosa es verlo como emprendedor cuando estás empezando, ¿sí? que por ejemplo funciona muy bien el método de Lean Startup, por ejemplo, para cualquier tipo de negocio. Eh, es, un, es un enfoque digamos, no novedoso, pero sí es un enfoque que va en contra de lo que siempre se ha hecho, que es el plan de negocios. Ya te entiendo, pero que en el momento que emites la primera factura, te transformas en empresario, ¿no? Exactamente, bueno. ahí sí ya tienes que cambiar el chip. Ahí tienes que cambiar el chip. Eh, más que nada te hemos invitado, porque con esto del bicho este que nos ha cambiado la vida, ya diría que a todo el planeta, y luego vamos a volver a una normalidad que, que va a ser diferente y muy enfocada muchas veces a trabajar desde casa pues un poquito jorge para que tú con la amplia experiencia que tienes porque él es muy modesto pero os aseguro que es un referente aquí en el marketing de habla hispana pues un poquito cómo podría hacer alguien que tiene una idea de hacer un negocio online que tiene poco dinero un poquito que tú nos des unas pautas generales para, para ver cómo podríamos ayudar y luego pues si te parece bien tanto las preguntas los que estáis aquí en la sala de, de zoom como los que estáis viendo en directo el vivo pues se las transmito a jorge y, y nos las respondes ¿vale? ¿vale? sí sí bueno mira respondiendo a tu primera pregunta digamos empecemos empezamos la charla por allí pues creo que ayer oscar oscar feito habló un poco de cómo emprender online dio algunas pautas Él, para mí es uno de los referentes también aquí de hecho yo creo que el el como digo yo el papá de los podcasts en españa es Oscar sin ninguna duda aquí eh, os traigo a los mejores jorge a Oscar perfecto sí. y a ti es que y no es de casualidad ¿sabes? así que mira eh, emprender online para, voy, a, voy a generalizar un poco eh, como dijimos un, antes de, la, de, de entrar en la transmisión en vivo la gente piensa que emprender online es eh, algo muy fácil, algo muy sencillo, que con poco dinero me voy a hacer millonario, que es rapidísimo. ¿Y por qué? Porque mira, lo he visto, hay muchos eh, pseudo expertos, por decirlo de alguna manera, que te venden la moto, como decimos acá en España, ¿no? que te dicen, "Hazte ah, este millonario gana tus primeros mil euros en, en, en una hora! y te comienzan a vender un poco de humo ¿no? bueno un poco no bastante Vas a, Mira jorge me ha pasado voy a ser rápido la interrupción eh, desde el vídeo de ayer los calfeito que no han pasado ni 24 horas eh, ya me han contactado de una empresa rarísima que no conoce nadie que oye que necesitan 20 para trabajar con ellos desde casa eh, no sé qué de iberdrola que no son iberdrola y que si podían venir y, y que por cierto luego no sé en la conversación que había que pagar no sé cuánto a trabajar con ellos, y yo, no, no, espérate. Es que confunde mucho, y luego los genuinos, como sois vosotros, de hacer un negocio online, pues claro. Eh, perdóname, Jorge, te sigo con la explicación, sí, pero sí, por sí, supuesto no, les no, he dicho que no, que no, no, no, no. Claro, claro, claro pero. Es que no mira, viene cualquiera, aquí viene gente eh, como vosotros. Mira, es que eso que tocabas de decir va un poco en la línea de lo que, que estaba comentando. Ah, hace unos días también me hicieron una entrevista, estoy tratando de recordar ahorita dónde me fue, porque me han hecho unas cuantas. Y bueno, no, no recuerdo ahorita cuál fue, pero la cosa es que al día siguiente me llegó por LinkedIn algo una propuesta muy, muy parecida a la que tú me estás comentando, de Argentina, por cierto, que querían empezar un negocio online, que estaban buscando gente de mi perfil. Yo dije ya, yo dije, a ver, yo creo que esta chica, o era una chica, ¿no? Yo creo que esta chica ni siquiera se ha tomado la, la molestia de leer mi perfil, de ver quién soy, a qué me dedico, qué hago. Y entonces, claro, el mensaje se notaba que era genérico. Lo mismo, Jorge, está? lo mismo. Solo que en este caso querían aprovechar el canal de PrisLine, como lo ven luego miles de personas, pues para salir aquí, a captar a, a todo el que quisiera, pero luego era al final para sacarles dinero. Pero claro. se, se suponía que era un negocio de vender, no sé de qué, electricidad por teléfono, pero luego encima que para que te cogieran había que pagarle o sea yo rarísimo les he dicho no además no sí. los conozco nada y ya está o sea es que hay que diferenciar no, no, no. A ver es que yo ni siquiera me tomé la molestia de responder porque dije no voy a perder mi tiempo claro. en esto simplemente fue clic eliminar y chao no pasó nada pues Así volviendo que... al tema qué nos recomendarías para pues uno que de forma honrada pues quiere montar su emprendimiento yo muchas veces les digo que se pongan a enseñar español por internet por ejemplo que eso seguro que todos ellos lo saben pero vamos, cualquier idea, ¿tú qué recomendaciones nos darías así, Jorge, mira, lo, con tu amplia lo, experiencia? Mira, lo primero que tienes que pensar es, en, en lo primero es, es algo interno, es decir, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? Porque mucha gente dice, no, mira, en esto se gana dinero. Bueno, no me gusta mucho, pero lo voy a hacer porque se gana dinero. Pues no, ya ese es el primer error, porque es, hay una alta probabilidad que si ese negocio crece no te vas a seguir a sentir entre comillas un poquito contento porque al final es como cuando trabajas en una empresa que no te gusta lo que haces te puede pagar muy bien pero vas a tener cierta digamos eh, molestia o cierta, cierta incomodidad porque estás haciendo algo que no te gusta para esto es lo mismo tienes que pensar que al final de al cabo esto es un, un trabajo que vas a, que vas a realizar La o sea lo primero es que... algo que te guste eso eso claro ¿no? ¿no? Lo voy a esto y, Sí, sí, la única diferencia entre esto y un trabajo es que no vas a tener un jefe, o tu jefe vas a, a hacer tú. Y tienes que tener muchísima disciplina también. Porque la gente dice: No, mira, voy a trabajar de mi casa, fantástico, maravilloso, ¿sí? Así que voy a tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que yo quiera. No es así. Mentira. Pero mentira bellaca, perdóname que me acerque tanto no, a la cámara. No, acércate pero ser... todo lo que quieras, Jorge vale. yo, yo me iba para atrás ya. Vale. Vale. <risa> te, te, te lo voy a poner así con un ejemplo muy sencillo. Cuando empezó la, el periodo de aislamiento, la cuarentena aquí en España, pues a mí me pilló en Las Palmas de Gran Canaria. Yo vivo en Tenerife. Yo venía de Madrid justo la semana anterior. Entonces, eh, cuando llego, pues yo dije, bueno... Eh, tenía unas reuniones en Las Palmas, al final me tuve que regresar corriendo aquí a Tenerife. Y esa primera semana de aislamiento me pilló un poco como, digamos, ¿no? como en, en fuera de juego, ¿no? hablando un poquito de, de fútbol, ¿no? me, me pilló como fuera de lugar, porque, claro, yo soy una persona de, de tener una rutina de trabajo, una rutina en mi vida personal y profesional. Entonces, yo tengo una hora a la que me levanto, una hora, una hora a la que entreno, y etcétera, etcétera. Y dedico tiempo a todo vale eh, lo hablábamos hace un ratito ¿no? que hay tiempo para ver series hay tiempo para entrenar hay tiempo para estar con la pareja hay tiempo para cocinar, hay tiempo para todo pero si te organizas y tienes una rutina yo siempre he sido partidario de eso y bueno, claro cuando te rompen de improviso esa rutina pues esa primera semana lo pasé fatal porque sentía que estaba perdiendo el tiempo entonces lo que hice fue, no, mira cambié el chip, como digo yo me hice una rutina nueva de las pocas ocasiones en las cuales uso papel y lápiz porque yo soy muy muy digital agarré un, una, una libreta y me puse a apuntar lo que tenía que para hacer para rediseñarte totalmente tu, tu rutina con, del día no completamente rediseñar con y la nueva situación es, era lo que tocaba está claro claro entonces lo que te, lo primero que tienes que hacer cuando tú haces una rutina y esto vale Ahorita y cuando vas a montar un negocio, cuando vas a montar un emprendimiento digital o no, lo que te voy a decir vale para todo. Lo primero que tienes que hacer es trazarte un, un objetivo o dos objetivos o tres, los que tú consideres. Y también tienes que tomar en cuenta actividades que no puedas dejar de hacer en ningún momento. Voy a poner un ejemplo. Eh, yo todavía, por ejemplo, claro, perdí, no es que perdí, hay, tengo clientes que obviamente pararon de improviso eh, sus actividades porque la empresa está en cero actividad entonces dije bueno eh, pero si sí tengo clientes que todavía están trabajando no se quedaron congelados y otros exacto, han, seguido. Máquina, han seguido entonces bueno te, primero dedicar obviamente tiempo a esos clientes obviamente segundo pues yo personalmente eh, yo tengo que cuidar mucho mi, mi salud física porque bueno, tengo problemas en las rodillas y tengo cuatro operaciones en las rodillas y tengo que entrenar sí o sí. Pues, pues para... Jorge, yo te he visto en unos vídeos en Instagram haciendo ejercicio, que vamos, que me he quedado alucinado, vamos, yo no podría, ¿eh? te lo juro, ¿eh? os invito a que veáis su Instagram, hacemos marketing, que una flexión es una cosa que yo digo, madre mía, si parece un chaval de, de 16 años, ahora que me dices sí, sí. esto me sorprendes. Sí, pero bueno, entonces claro, tengo que hacer esa rutina porque por antecedentes familiares mi, mi padre en paz de era diabético y entonces dije, bueno, tengo no tengo tendencia a engordar felizmente, pero sí, si como mucho, pues sí se me nota un poco, ¿no? Entonces, y el sobrepeso pues no me ayuda a la rodilla. Entonces, otra actividad que no podía... Que sí o sí pasar. tiene que estar en la rutina. Y la tercera actividad que sí o sí tiene que estar, y se lo recomiendo a todo el mundo, es el ocio. Así sea una hora, como, como estábamos hablando antes, así sea ver series, leer, ver la televisión, conversar con tu pareja, lo que sea, leer un libro, depende de lo que te guste. Un premio Pero hay que darse, premio, ¿no, Jorge? Es, sí, sí, es, es indispensable. El cerebro tiene que descansar sí o sí. Tiene que descansar. No podemos, Es como si yo pretendiera trabajar, un, hacer un trabajo físico 12 o 14 horas al día. Al final el cuerpo no te aguanta y lo terminas pagando el trabajo mental más de lo mismo, tienes que parar. Eh, hay técnicas para eso, está la famosa técnica del pomodoro, de trabajar 20 minutos a tope, descansar 5, volver a trabajar 20 minutos, descansar 5 y así sucesivamente no hay muchas técnicas ¿no? pero lo que está claro es que rutinas sí o sí verdad porque es que siempre lo, lo, lo, ahora que lo está diciendo sí que yo también tengo rutinas eh y también trabajo así desde casa rutinas sí o sí no eso esas nunca claro, que nunca falta eso es lo primero pero, pero bueno ahora ya enfocándonos un poquito más el negocio cuando ya tú tienes una rutina uno de tus objetivos si vas a emprender algo es primero lo que te decía te gusta lo que vas a hacer eres bueno en lo que haces, aparte que te gusta, eres bueno en lo que haces. Si esas dos respuestas son sí, ya, ya tienes mucho camino andado. Lo siguiente es hacer una evaluación de si tu idea puede ser un buen negocio o no. Y lo primero que tienes que hacer es validar, lo que se llama validar la idea. Y esa validación de idea tienes que hacerla en un entorno que sea eh, ex externo a ti. Es decir, no se vale que tenga una buena idea y le voy a preguntar a mi hermano, a mi papá, a un amigo, a mi primo. Claro, porque ellos te van a decir que sí, que muy bonito. Y fantástico. a lo mejor no es la realidad. No, no. Eh, por ejemplo, yo lo que hago en mi caso es que, por ejemplo, yo tengo hago vídeos semanales sobre temáticas diversas relacionadas directa o indirectamente con marketing. Pero yo lo que hago es. Os que lo que... recomiendo, por cierto. En en buscar hacemos que... marketing en vez de pensar qué voy a hacer, yo lo que hago es directamente. Chicos, tengo dos alternativas. ¿Qué opinan? ¿Cuál tema les parece más que hable? ¿Marketing digital o redes sociales? ¿Emprendimiento o, qué te digo yo, eh, negocios, de, eh, negocios digitales? ¿O negocios tradicionales o negocios digitales? Voy preguntando. Y la gente de repente me dice, oye, no, mira, más, me más bien me interesaría este otro tema. Y le digo, ah, bueno, mira, espérate que lo dejo pendiente para la semana siguiente y lo pongo como pregunta a ver si hay alguien más que le interesa. Vale, lo bueno, vas testeando sería... con la gente. O sea, no solo lo que a ti te gustaría, sino les preguntas y, y, no. y haces la prueba, la validación, lo que estás diciendo. Y no son no, tus es... familiares. Es Exactamente. Son los seguidores, tengo una comunidad felizmente que es muy participativa, tengo mucha gente que está ahí siempre pendiente. Te de he visto preguntas. en Instagram toda la, todo lo, cómo te responden todos los comentarios y, y la, la conversación que tienes con ellos, Jorge. Sí, sí. De, de, realmente, mira, por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien Instagram para establecer esa comunicación de uno a uno con la comunidad en Twitter a nivel profesional con LinkedIn me ha ido muy bien sobre todo ya en digamos en conversaciones un poquito más de altura o de nivel porque yo tengo públicos diferenciados ya para ma para empresas o para hoteles o para claro, cosas más claro. Claro, por ejemplo, yo en LinkedIn no puedo publicar, por ejemplo, un vídeo con mis ejercicios físicos. Claro, pero en cambio en Instagram, joder, impresionante. O sea, en LinkedIn, por ejemplo, publico artículos de mi post o si veo algún post de algún colega que me, que me parece que aporta muchísimo o va en la línea de lo que yo hago, lo comento, lo comparto, digo, mira, me encanta, por decirte algo, no, mira, este podcast de Oscar Feito lo tienen que escuchar sí o sí, pues estoy, suscribo cada palabra que está diciendo y lo comparto. Vale, entonces eso es lo que hago más que nada en linkedin y twitter ¿vale? y facebook es un poco más mmm, eh, llego a más gente obviamente pero utilizo una comunicación muy similar a Instagram Compa hago una combinación ah, ¿sí? entre vale. profesional y personal y entonces pero para bueno. los nuevos jorge para los nuevos que nos están viendo que quieren empezar un pequeño negocio online con poco dinero ayer les explicamos que se quitaran un poco el miedo era lo más lo primero ¿Qué, qué ¿Tú qué le recomendarías? Eh, de de mira, todo, a nivel de... Mira, sí, eh, siguiendo en la línea con lo que te estaba diciendo, eh, que creo que es importante, una vez que tú validas la idea, sí y mira, lo puedes hacer, hay encuestas en Instagram, que las dije hace un momento, hay encuestas en, en Facebook, hay encuestas en Twitter. Eh, recientemente, eh, LinkedIn también acaba de sacar encuestas. ¿Vale? Así que, maneras o formas de poder conocer o validar una idea que tengas hay unas cuantas y que te son a coste cero, ¿vale? Así que por ahí es, eso es lo primero que tienen que hacer validar esa idea. Otra manera de validar la idea también es averiguando o investigando que esto te lleva un poquito más de trabajo lo que se llaman los puntos de dolor, los los pains o esa necesidad. En que el vídeo de ayer nos habló un poco, Oscar, de eso, de los puntos de dolor. ¿sí? Exactamente. Usó esa palabra, para, sí. Y para resumirlo muy rápidamente, para no ser reiterativo con lo que dijo Oscar, tú lo que tienes que hacer es, es, es, es en, dar con ese, ese, como dice, como dijo Oscar, ¿no? ese punto de dolor, ¿qué es lo que realmente necesita tu, o, o, tu cliente? O si esa idea que tú tienes. Va al punto de dolor que esa persona tiene o ese grupo de personas tiene. Si tú logras investigar, validar eso, ya tienes otro pasito más soldado. El siguiente paso es tener la masa crítica. Es decir, que creo que lo tocamos en el vídeo. Sí, anterior, en el que hicimos, el... sí. La masa, o sea, suficiente base de crítica. potenciales clientes o consumidores, claro. o como les queramos llamar. Claro, porque a, a lo mejor tu idea es muy buena baja un punto de dolor de un o solucionas un problema pero a lo mejor la cantidad de gente a la que tú le solucionas el problema no es tan grande claro. entonces no vas a poder generar reiteración o escalabilidad sí, no vas a poder día. vivir al final de ello porque si son cuatro gatos pues no no te va a dar para comer por decirlo en cristiano si yo te dijera mira yo quiero dar clases de ucraniano habrá gente que le interese Claro. Sí, probablemente. Pero, pero ¿cuántos? ¿Verdad, Jorge? ¿Cuántos serán? ¿Era suficiente para yo vivir de eso? Claro, probablemente. Muy buena reflexión. Lo voy apuntando. Claro. O, o tú me dices, mira, clases de chino, por supuesto. <risa> Hombre. <risa> ¿Sí, inglés está más que dicho. Alemán, por ejemplo, el caso de Canarias, Baleares, aprender alemán si quieres trabajar directo o indirectamente con el sector de turismo que ahora... Pues va a costar un poco que nah, sea la se... No, se va a remontar eso, se va a remontar. Pero bueno. Pues, sí. sí, lo que pasa es que, bueno, eso lo, eso lo vamos a hablar de Eso lo hablamos, exacto, vamos a seguir. Bueno, sí, hablemos ahorita de, de cómo va... Tú a hacer tienes tiempo, de... ¿no, Jorge? Sí. ¿O no? Porque ayer de repente sí. nos plantamos en la hora, y yo te lo digo lo que tú... No, no, no, no, no, estás en tu casa. Sí, sí, sí. Mira, entonces, lo, lo siguiente es eso, la masa crítica. Cuando ya tú tienes todo eso, ahí es cuando tú tienes que diseñar lo que se llama el producto mínimo viable que esto aplica tanto a un digamos un producto físico que tú puedes tocar como a un servicio vale por ejemplo el producto mínimo viable en un producto físico es que mira voy a sacar que te digo yo un mira por ejemplo vamos a suponer que esto sea un móvil y voy a sacar bueno un móvil no un mando para un televisor interactivo ¿Te por hacer, por una... sí No sí. lo estamos inventando exacto lo estoy inventando entonces tú tienes que decir vale primero eh, tengo que ver que la forma de esto sea ergonómica que sea fácil que la distancia entre los botones y botones sea la suficiente entiendes sí. Tienes que comenzar a hacer un producto mínimo para ir tanteando que funcione que por lo menos lo básico funcione. Y eso que funcione no caigas en la parálisis por análisis porque hay gente que cree que el producto mínimo viable es el producto definitivo Afinado 100% perfecto Nada de eso. Algo que fue. Por ejemplo, y en una página web, podría ser una página web que hiciera lo básico del negocio que quieres montar No una página web que esté perfectita, porque te vas a perder vale. en ello. Exacto. Algo que pues funcione y ya está. De eso, claro, va, hablando, vamos al mundo digital. Pues imagínate tú que tú quieres empezar a vender eh, tartaletas. ¿Sí? Por ejemplo. Vale. Entonces. Exacto, por eso una cosa. ¿no? Sí, en, en, sí ejemplo, Tenemos una una priline, la saludo, que es repostera y lo quiere hacer. Quiere venir a España. Xiomara, mira, omara se llama, si lo está viendo. Que está, además, sí, también sí. está en Venezuela. O en, por ahí anda. Mira, y, mira, por ejemplo, ya que vamos al. tartaletas de verdad, que es de repostería ella. Claro, <ríe> te lo juro, mira. Jorge. Sigue. <ríe> es mira, ¿qué, ¿Qué pasa con eso? Que tú dices, no, bueno, es que tengo que hacerme la página web con fotografías profesionales, que tengo que tener la pasarela de pago, el plugin de la plataforma de comercio electrónico, tengo que hablar con PayPal, con Visa, con Master Te pierdes ahí, te pierdes y se te quitan las ganas de empezar. Ya a mí ya me está dando que sí. A lo que me gusta es hacer las tartaletas, no hablar con PayPal y con el otro y la moto. No, no, no, mira, ahí tú lo que tienes que hacer es muy fácil. Dice, bueno, hago mi página web sencillita. ¿Sí? Sencilla. Para empezar, siempre con un diseñador web, por favor, ¿vale? Que he visto un, unos cuantos vendedores de humo que te dicen, no, mira, por 30 euros al mes te hago una página web. No caigan en ese engaño, ¿vale? Una página web, voy a hablar de euros o en dólares, para que tengamos una sí. aproximación. De, en, en euros, dólares, de 800 mmm, euros, no, 100, 850 dólares, no debería bajar una página web básica sencilla vale Después de 30 podemos... dólares esas que pasa? pasa que no no van bien no jorge ¿Qué así ¿Qué, pero qué es lo que pasa mira voy a un inciso rápido, un inciso rápido sí. vale tú dices no bueno es que me sale a cuenta porque si son 30 euros y tengo mi página web vale primero que no va a ser tuya ¿Por qué? lo que pasa es que estas personas utilizan lo que se llama una plantilla vale y pone toda tu información lo que tú quieras las fotos de tus tartas de tu de tus tartaletas de tus brownies de todo lo que tú quieras ¿sí? Te las pone allí y, y, y sale tu logotipo y todo lo que tú quieras. En el momento en que tú digas, oye, quiero mi página porque ahora quiero crecer, ya mi negocio creció, quiero que mi página me la trabaje una persona más profesional porque voy a lanzar una plataforma, algo más grande. El chico te va a decir, es que no es tu página, tú estás pagando por el servicio de tener una página, pero la página no es tuya. O sea, que es así. básico que la, la página sea de uno, ¿no? Porque es como nos decía sí. ayer Oscar, como decía, el hogar digital o algo así, decía él. El... Mira, hay una frase de un amigo que también, si algún día lo puedes entrevistar, te lo recomiendo, que se llama Alfonso Alcántara. Ah, tiene sí. su. No, sí, se llama, yo, no yo lo haría... conozco, pero otro referente. Sí, sí, sí. Él tiene una frase que a mí me encanta. De hecho, he tenido la oportunidad de, de, de dar conferencias con él. Y él tiene una frase que me encantó, que de hecho un día se la fusilé. Le dije, mira, Alfonso, la voy mira, esta es una frase tuya. Le dije, mira, eh, un emprendedor que solamente tiene redes sociales es lo que se llama un emprendigente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las redes sociales no son tuyas. Estás así como tirado ahí, ¿no? Eres claro. como un sin techo digital. Depende, depende de otros, de Facebook, es, del otro y de la. Es tu página web. Ahí sí. Esa es tu casa. Ahí haces y deshaces lo que tú quieras ahí nadie te lo va a cerrar tú puedes decir lo que tú quieras publicar lo que te dé la gana y no te la van a cerrar así que indispensable tener tu propia página web así que no caigan en esos engaños y... de las páginas web de 30 euros claro señor. que esas de 30 euros pues estar dependiendo del de los 30 euros que el día que quiera te lo va a cerrar o te lo va a ampliar el precio no es tu casa Exactamente, no es tu casa. Es, que es, es como si fuese una especie de Airbnb, por decirlo así. Sí, de alguna un manera, Airbnb que encima te puede echar cuando quiere. Y si se supone que estás montando tu negociante online, pues es para, para que sea tuyo. No para que estés vendido, entre comillas. Exactamente. exactamente. Buen tip también. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, eso, eso es lo primero que tendrías que hacer. Entonces, claro, en el caso de ella, ¿no? dice: bueno, una página web sencilla, las fotografías con tu móvil. Eso es sencillo. Hacer las fotografías con el móvil, simplemente tienes que tener unos conceptos básicos. Es decir, no hagas las fotos de noche, no hagas las fotos con flash, ¿sí? Intenta tener una lamparita un poquito alejada que te ayude con la foto. O sea, la fotografía es importante, sí, pero no te mates en la, en la foto perfecta, ¿vale? No te mates en la foto perfecta y comienza a hacer las fotos de tus tartas y súbelas y obviamente no vas a tener una plataforma para que la gente te compre directamente te, tú dices bueno mira por ahora eh, son pagos por transferencia bancaria y si el negocio crece pues bueno mira ahí sí si yo veo que el negocio ahí ha empezado a hablar con PayPal o con el Mastercard o con eh, lo otro pero para probarlo para probarlo efectivamente claro ¿no? e incluso antes incluso de hacer la página web esto es un tip por ejemplo puedes hacer en tu Facebook personal o, o haces o creas un Facebook, una fanpage profesional, una página de Facebook. Creas una fanpage, con, pones una foto de tus tartas, tartas Siomara, por, por ejemplo. Siomara, sí. ¿Vale? presta atención, ¿eh? que, que va y, por y ti. Haces, <ríe> y, y haces una publicación don, con una encuesta y es y entonces dice, ¿qué opinas de la tarta? ¿Cuál te gusta más, la tarta de chocolate o la tarta de por decirte, por decirte cualquier cosa, ¿vale? Y después tú dices, ¿te gustaría que, este, eh, por ejemplo, que yo te llevara esta tarta a domicilio? Mira, las hago para cumpleaños, para bodas, bautizos, lo que sea. ¿Vale? Esa publicación que tú haces la puedes promocionar. Hay un botoncito que se llama promocionar y promocionas esa publicación. Con la encuesta. Con muy ver, poco a... dinero, con muy poco dinero. ¿verdad? Va a costar 10 euros. Y lo vas testeando. Oye, una pregunta, Jorge, ¿te están levantando la, la mano aquí en Zoom? ¿Quieres que te los pase así en medio o esperamos. Sí. Mira, es que Mauricio tiene la mano levantada. ¿Le dejo que te pregunte ahora rápido o, Déjame o luego? Déjame terminar este pedacito, vale, vale, vale. Sí, por te este eso te quería preguntar. Y hablamos una vale, vale. Vale, vale. ronda de sí, sí. preguntas. Mira, entonces, eso es lo, lo que te decía, tener tu página web, tener tus redes sociales, obviamente, con tu nombre, y empezar, a y empezar a darse los golpes, ¿vale? La página web fundamental, y empezar entonces a buscar los primeros clientes. Los primeros clientes pueden ser incluso tu ami amigos, familiares, no importa, mientras te paguen, como digo yo, mientras te paguen y comienzan a generar masa crítica, pues vaya. ¿sí? Y que Claro, y porque después, están pagando, pues, porque están pagando, ya está. Claro, pero ellos recomiendan a su vez, porque de repente, vamos, voy a ver, idea loca, viene un primo y te compra una tarta para un cumpleaños de, de, de tu sobrinito. Pues resulta que esa fiesta de cumpleaños van los niños que son amigos de tu hijo y viene una mamá y te dice, ay, mira, qué rica la tarta, ¿no? Esta la hizo mi, mi prima. Ah, sí, ah, sí, sí, mira, ella es repostera, tiene una página, si quieres, mírala. Ah, vale, me interesa porque mira, justo el niño cumple la semana que viene. Empieza el boca a boca. Exactamente. El boca a boca está digitalmente y en la vida, digamos, no digital, en la vida. En la vida online, online. ¿no? También. Exacto. Online y offline, las dos cosas. Porque yo siempre el mundo, los, los, los dos mundos no son reales. No hay que separarlos, ¿no, Jorge? No hay que separarlos. No, no, no, vale. Los dos son mundo real. Los canales son distintos, pero al final es, un, es el mismo. Es centro. un mundo. Es un solo. Es el mismo mundo. mundo. Vale. Vale. Así que bueno, así que por eso te digo, yo creo que esos son los, los consejos Dime básicos. Dime si, si se me ha olvidado algo que lo apunta, apuntado. ¿eh? Si no, perdóname, no me suspendas. Primero, sí, que bien. te guste, que lo que vaya a hacer sea algo que te guste. Segundo, porque si no vas a acabar mal, si no te gusta malo. Segundo, tener rutinas. Cuando uno trabaja sí. solo, está emprendiendo desde casa, básico, las rutinas. Buscar, tercero, buscar los puntos de dolor, lo que necesita la gente. Sí tener una masa crítica de posibles clientes, un mínimo, mínimo de clientes. Y luego el, el, lo que vas a hacer, hacer un prototipo, un, lo que hice es un producto mínimo viable, un, aunque sea una página web sencillita o algo que funcione con poco dinero, para no tener miedo. Y luego eso sí, que la web sea tuya, muy importante, y, y ponerte a darte los primeros golpes, como tú bien has dicho, ponerte ya a pelear, e intentarlo vender, a ver qué pasa. Se me eh, olvida exacto. algo importante de estos que ha apuntado. Mira, con, con eso arrancas. Con eso arrancas. Exactamente. Después ya mira, obviamente te podría dar una charla. Sí, de claro. Esto es básico, Jorge. Luego ya <risa> los que yo, a ver, aquí no damos ninguna aquí os da, os estoy intentando, prilines que penséis, que reflexionéis y que toméis ideas. Luego ya cada uno, vale. Y entonces luego el que quiera profundizar, pues ahí tenéis a Oscar Feito, aquí tenéis a Jorge Navarrete, o hay un ecosistema muy grande. ¿Eh? Estos son claro. referentes, pero como veis ellos vienen a aportaros valor. Ya está. vale Entonces es un poco para que ellos se lleven las primeras pinceladas. Te paso preguntas de la sala de Zoom y del por chat de supuesto. YouTube. Vamos a empezar con las Vale, bueno. pues mira, Mauricio, que es el primero que le vi con la mano levantada, y Mirta, levántala si estás por ahí, por fin, para luego. Mauricio, puedes preguntar ya cuando tú quieras, amigo. Hola, buenas tardes. Eh, señor Luis, buenas tardes por el espacio. Buenas tardes. Tengo una Diles por dile porfi dónde estás, porque yo te conozco, pero y, y Jorge, a lo mejor también. Pero la audiencia, decir siempre porfi dónde estáis. Y el nombre, Mauricio. Bueno, yo soy Mauricio, soy de Colombia y actualmente vivo aquí en, en Madrid. Vale, tengo una pregunta. Tengo que eh, no sé, de pronto una, una guía. Tengo que tener el qué, el cómo y el dónde lo voy a vender. Bueno, ¿qué pasa? Yo lo primero que atacaría serían las redes sociales de pronto ahora yo escuché o no sé si malinterpre malinterpreté las cosas que debo tener mi página ya entonces yo lo primero que haría es vender por mis redes sociales para dar a conocer mi producto pero es, es que y si te... no eres un indigente digital Jorge o sea como no, nos ha no, dicho Jorge Mauricio no, te lo digo no, un poco espero que termino de sí sí sí si te, te lo digo hablar, un poco la... en broma sí no no lo, que, lo sí lo que pasa es que quizás no lo dije en el orden Sí, pero sí. Sí, pero, le he dicho un poco para picar, Jorge, perdóname. Claro, claro, Sigue, sí, claro, Mauricio. O sea, yo antes, yo antes, de, yo antes de, de vender el producto, yo haría un estudio de, de, de mercados. ¿A qué comunidad yo puedo llegar con lo que pienso vender, cierto? Entonces haría el qué, el cómo y el dónde. Empezaría por las redes sociales para dar a conocer mi producto. Una vez que tenga el producto, ya me dirijo a un publicista, o un diseñador que me haga la página web. Mi pregunta es, con respecto a eso, si ah. quiero montar, eh, eh, formar un negocio en España, y quiero formar mi, mi página web con mi negocio, ¿eso tengo que, eh, los impuestos los pago yo con, o los paga a la persona a la cual estoy haciendo, eh, le, le pagué para que me hiciera la página web? No, no, no, el, el, la, el, quien te hace el diseño web, te lo digo, porque por ejemplo, yo, yo también trabajo con diseño web, ¿vale? Eh, quien te hace la página web es simplemente una empresa, es un proveedor más, ¿vale? Entonces, eh, cuando tú registras la página web, el dominio, el, eh, tiene que estar a tu nombre, muy importante, porque también es otra cosita, mira, qué bueno que lo hayas mencionado. Hay, hay empresas eh, de marketing digital, por ejemplo, que te, te dicen, bueno, mira, tu dominio, por decirte algo, no, eh, mauricio.com, ¿vale? Y entonces cuando tú te dicen, no, mira, aquí está tu página, te la diseña, muy bonita, todo lo que tú quieras, sí, mira, aquí está, Mauricio, abajo pone uno, eh, eh, eh, tienes que tener la política de privacidad, donde sale Mauricio, por decirte Pérez, no, no sé tu nombre, apellido, Mauricio. Mauricio Pérez es el responsable de esta página con su DNI o NIE, número tal, no sé cuánto. Ese es el autónomo y entonces él es el responsable de esta página. ¿Vale? Entonces, ah, okay. cuando, entonces, exactamente. entonces Cuando ya tú te haces responsable de tu página, obviamente cualquier movimiento fiscal de facturación que tenga que ver con Hacienda, todo va a ser contigo. El proveedor simplemente es un gestor de tu página web. Es el que se va a encargar de que cumplas con las normativas de la, del Registro General de Protección de Datos, de que no haya spam, que esté libre de virus, todas estas cosas. Digamos, él es Ay. un gestor. Pero bueno, no ¿y lo, y lo otro? Eres tú. Y lo otro que le iba a decir, con respecto a la página, el diseñador, eh, ¿uno se basa a lo que diseñe la persona o uno ha visto bueno sí o sí no? Ya se sabe que en publicidad se demanda o sea, ya la publicidad que es muy sobrecargada trae, eh, ¿qué le puedo decir yo? Contaminación visual. Por ejemplo, el logo que usted tiene en, en, su, en su portátil es algo corto, bonito, que tiene influencia. ¿Ya, ¿Ya me entiende? O sea, si yo veo la página y es sobresaturada, ¿le puedo decir al, al diseñador de que la página no me gusta o tengo que limitarme a lo que dice el diseñador de la página? Vale, eso tienes que hablarlo directamente con el diseñador. Te, lo, te voy a poner de ejemplo cómo trabajo yo. Vale. Primero, cuando tú vas a hacer un diseño de una página web, lo primero que tienes que saber, obviamente, es conocer lo mejor posible el negocio del cliente. Vale. Para eso ahí lo que se llama, y cualquier agencia lo hace, es un briefing. Vale. Es un brief creativo un brief de mercado. ¿Qué es lo que hago yo con ese briefing? Obtengo toda la información que yo necesito saber para conocer cuál es tu negocio, para conocer un poco de ti personalmente, porque también la página refleja un poco la personalidad del, del empresario, quieras o no. Si es un negocio, un emprendimiento personal, obviamente es, es, es más obvio, mejor dicho. ¿vale? En mi caso, por ejemplo, mi página web está íntimamente relacionada con mi persona. ¿vale? Pero por, por eso digo, eso va a depender de cómo enfoques el negocio pero para eso para saber cómo debo enfocar el negocio tengo que tomar nota tengo que eh, digamos establecer ciertas pautas y si esas pautas las establezco tomando la información a través de lo que se llama un briefing pero la pregunta luego de mauricio de jorge es que es muy interesante Él quiere decir que si contrata el diseño web claro y que si luego no le gusta qué, qué pasa Claro, tú dices, claro, bueno, yo que hago un briefing estuvo... lo estudio bien, pero claro, eso ahí ya claro. digo en general claro. también, ¿eh? Pero... Mira, por lo menos en, eh, te lo voy a poner como un ejemplo y en mi caso. En mi que, caso si no hay eh, prototipos, eh, luego le, le, le, le pregunto eso, señor Jorge, porque muchas personas, por ejemplo, yo estudié publicidad también. Entonces qué pasa, uno muchas veces como publicista, uno cobra por el diseño que yo realicé. Entonces bueno, yo le cobro por este diseño le vale X cantidad de, de, de, de, de euros en este caso. ¿Ya? Okay. Pero entonces, eh, si el llame el publicista, me diseña y me, y me pone un logo, y el logo lo quiero utilizar en otras partes, muchos publicistas, eh, digamos, diseñador vuelve a decir, no, ese logo lo hice yo, si usted lo quiere utilizar en otras partes, que no sea esto, le toca que me dé un, un incentivo de más. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle. Bueno, yo le hago el logo con este logo. Voy directo, mira, eh, si sientas con un diseñador, tú tienes que él te tiene que poner sus condiciones y por ejemplo nosotros lo hacemos nosotros decimos mira eh, tiene, eh, tienes derecho a dos o tres cambios ¿vale? después de ver el primer diseño obviamente. cuando tú apruebas un primer diseño tú dices bueno mira me gusta lo que estoy viendo. vamos a una página web me, me dice oye me gusta la página creo que está bien yo le cambiaría o mi opinión como cliente es o, mira no me veo reflejado de repente con estos colores por decirte algo o mira, no, me gustaría más que las fotografías sean un poco más grandes, que destaquen más porque el punto de eh, mi negocio es muy visual, mis productos llaman mucho la atención y quisiera que la foto, en vez de ser referencial pequeña, sea más grande. Eso ya es un poquito dentro de tu criterio personal. ¿vale? Pero, por ejemplo, esas son cosas que no deberían ocurrir si yo tomo un buen briefing. ¿vale? Sin embargo, nosotros sí damos opción a dos o tres cambios grandes básicos y después de eso no hay más cambios. ¿Por qué? Porque ya se supone que has tenido las suficientes oportunidades para cambiar lo que querías de la página web. ¿Vale? Claro y te, pues, sí, te sí. podría salir Jorge el típico cliente pijotero que nunca está satisfecho. Nunca está de acuerdo, sí. Eso siempre. Eh, como pasa. un equilibrio, claro. Sí. Dos o tres cambios. Sí o los que Así. sean, pero no infinitos porque si no hay un cliente que lleva nunca está contento. Entonces tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Eh, la, la ver, pregunta si de Mauricio está, es muy buena. Esta va, va, va, va a perder mucho mucho tiempo diseñándole un logo 15, 10 veces. ¿no? Claro, o sea, claro, que... o 20 o 30. Que a sí. veces hay algunas personas que... Y eso queda de antemano, ¿no? Mira, pues, para, darte ejemplo, mira para darte un ejemplo, mi logotipo, el que, bueno, el que viste aquí en pantalla, sí. tardó aproximadamente tres meses en desarrollo. Me vas a matar, Jorge. Me vas a matar, pero prefiero decírtelo yo primero. Antes de que... me has pasado tú, le he pedido esta mañana la foto para la portada del vídeo. Me la ha mandado muy bien él y su logotipo. Pero es que ahora al preparar el vivo me carga el logotipo. He puesto el título del vídeo, en... me vas a matar. Pero prefiero, no prefiero dar la cara. Luego, si eso lo arreglamos, me ha mandado súper guay. Él y él, el logotipo, oye, tenía yo la prisa. Digo, bueno, pues pongo aquí el título, no te voy a tapar la cara. Y bueno, que lo repas porque ya lo arreglamos. No pasa no, no nada, no pasa <ríe> Venga, más preguntas. Logo. Paso, ¿quieres decir algo más? No, no, que también es bueno, no, que, que el eslogan también es bastante importante. Muy importante. Un que llegue directo. Sí, depende, depende del, de lo que vayas a hacer, porque, por ejemplo, hay empresas que no tienen eslogan, ¿vale? Que trabajan más su propósito, el why, sí, y no, digamos que el eslogan en, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, no siempre, ojo, en algunas ocasiones el eslogan lo que tiende es a encasillar un poco lo que quieres transmitir. Si, por ejemplo, Tesla no tiene un eslogan que tú digas, si tú me dices ahorita, dime tú cuál es el eslogan de Tesla. Nadie, nadie se acuerda del eslogan de Tesla. Dime el eslogan de Microsoft pues tampoco se acordará mucha gente. Ahora, dime el de Nike. A ver. Todo yo mundo doy, yo lo... doy. Yo Dan, doy. El Apple. Todo el mundo se acuerda del de Apple. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el, eh, ellos sean en, en una palabra muy corta, en una frase muy corta, engloban su propósito. ¿Vale? Y, con el eso... mero logo, y con el mero logo ya uno sabe, impacta. Es que muchas veces el logo también ya uno sabe qué es. Exactamente. Entonces, es mejor trabajar muy bien, muy claramente tu propósito y entonces en la comunicación no haría falta tanto un eslogan porque ya simplemente con la comunicación que tú haces, con el tono y la manera, pues entonces ya tú, lo que tú quieres transmitir, que es eso, ese propósito, pues lo tienes mucho más sencillo, no lo estás encasillando en una sola frase. Oye, y mira, perdonad un momento, mira lo que dice Joaco, si lo digo mal, perdóname, Joaco, Joaco, dice en el vivo de YouTube... No, ¿Cuántas ¿cuántas veces lo llevo? Un, un segundito un segundito que dice Juaco es? que como si por ejemplo el diseñador el diseñador ve que un logo que un logo es feo pero el cliente está empeñado que ese logo es bonito eso como se cómo se gestiona hace una pregunta sí jorge vale mira cuando eso pasa Me ha explicado eso pasa... no es que lo están preguntando por cierto si os gusta el vídeo ponerle un like que nos no lo he pedido tanto los que lo veis ahora mismo en, en, en vivo como los que lo veis luego vale los que lo veis ahora poner seguir poniendo las preguntas en el chat y los que lo veis luego en la consultoría entonces mira, dice, dice Joaco, que, que, que se hace en esos casos que, que tú como diseñador sabes que ese logo que no es bueno pero el cliente está empeñado hay como eso como mira a mí me ha ocurrido ya en un par de ocasiones eh, y lo que normalmente se suele hacer es hacerlo poco a poco ¿Vale? esto es como el cuento de el señor que se va de vacaciones y deja al, al gato con, con el vecino y lo llama al primer día y le dice, mira, el gato se murió. Uy, dímelo, dímelo despacito, ¿no? Tú sabes, ¿no? Mira, el gato se fue. Esto poco poco el, el gato lo... se puso un poco malito. Exactamente, ¿no? Y después cuando te pregunta mire, ¿y cómo está mi, mi, mi suegra? Mira, tu suegra se subió al tejado, ¿no? Como el, el chiste. Vale. En este caso, lo que tienes que hacer es bueno, por lo menos lo que hacemos nosotros es poco a poco. Lo primero que trabajamos es lo que se llama un restyling o una redefinición del logo. Es decir, si tienes un logo que no es muy bonito, tú lo que haces es intentar modernizarlo, darle una vuelta, mantener, digamos, el espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Del, de ese logotipo, modernizarlo, por, el, por ejemplo, que lo acabo de ver Milton, que lo comentó, modernizarlo quizás también podría ser una palabra que pudieras, digamos, utilizar. Y dar un primer paso. Porque si quieres de, de golpe y porrazo decirlo, mira, este logo no sirve, quítalo, y vamos a hacer un logo nuevo, pues te vas a encontrar el rechazo. Sí o sí. Porque tú nunca sabes si de repente ese logotipo lo hizo su nieto, o lo hizo su sobrino que le tiene mucho cariño, que, que, que lo he visto, ojo, que ese, lo hizo su sobrino que murió el año pasado, entonces lo quiere mantener. ¿Vale? Entonces tú dices, uy, con esto tengo que manejarme mucho con mano zurda vale entonces tengo que ser muy discreto y decirle no mire señor esto es tan feo que hace llorar a la cebolla y irse lo no, diciendo poquito a poco no o sea claro tú primero lo que haces es que le das una propuesta diciéndole mira esto lo que hemos hecho es un restyling vale lo hemos puesto un poco más bonito vale y entonces después eso lo puedes utilizar un tiempo y después decirle oye mira tú ya fíjate que tu empresa Está creciendo, hemos mejorado porque obviamente un trabajo de, de un logotipo va asociado a un trabajo de marca. Vale, tú no cambias el logotipo por cambiarlo, sino que cambias el logotipo o lo, o lo redefines porque tienes una idea de marca que quieres relanzar la marca, modernizarla, etcétera. Entonces, conforme pasa un poquito el tiempo, tú dices, oye, mira, hemos logrado un poco los objetivos de marca, pero creemos que podríamos mejorar aún muchísimo más. y ahí tienes que tocarle la fibra del dinero. Creo que estamos dejando de ganar dinero por esto. Así Jorge. que. Mi, mi, mi sí, invitación. sí. Entendido. Te, no, están pidiendo tus señas digitales en el vivo de YouTube. Les he dicho que hacemos marketing.com y que estás en todas las redes sociales. Exacto. Es, Busquen, hacemos marketing en cualquier red social y ahí me van a encontrar. Es que lo están preguntando. vale, vale. que ¿Cuál es el nombre completo del diseñador de página web y dónde se encuentra? Muchas gracias. Es Jorge Navarrete. Al principio lo hemos bueno, yo, presentado, yo, yo Jorge Navarrete. Soy, yo, soy la, yo soy la cabeza visible, tengo mi diseñadora, tengo un experto en SEO, tengo un community manager, obviamente yo no hago todo, no podría. Pues venga, de Mirta, que querías, que llevas. Te toca, Mirta, puedes preguntar a, a don Jorge Navarrete. Ah, gracias, Luis. Este, buenas tardes, Mirta de Venezuela, vive en México. Hola, este, hola. Jorge, ¿cuál, desde tu punto de. De vista profesional, cuando, escucha bien, cuando estemos ya reinstalados en esa nueva realidad, ¿cuál es el porcentaje de la masa que se va a transferir, en, o sea, que se está transfiriendo en este momento a la, a la actividad digital, al comercio digital, a la actividad digital, como la quieras llamar? Y en ese momento, cuando volvamos a la nueva normalidad, cuánta de esas personas van a quedarse enganchadas, me refiero yo. Ahorita hay muchas personas que están funcionando en el medio digital, pero a lo mejor su actividad presencial llama, siga siendo exitosa de manera presencial. ¿Ese porcentaje tú lo tienes más o menos estimado desde tu punto de vista profesional? Mira, un porcentaje no, porque si te digo un porcentaje te estaría mintiendo. Como, y te explico por qué. De hecho, fíjate, ni siquiera el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional que tienen un equipo de investigadores y de expertos saben a ciencia cierta cuál va a ser el impacto en la economía de, esto, de, de esta pandemia. ¿Vale? Decirte un porcentaje muy difícil en porcentaje. Lo que sí te puedo decir... Es lo que. Bueno, es... yo, te, yo te hablo en tu ámbito, en lo que tú estás manejando, <risa> o sea, en tu no, no, entorno, no, no. con quien tú estás lidiando a diario, pues. Mira, no, es que en ningún. De esta mucho... gente que tú, con la que tú lidias, ¿cuánta, ¿cuántas crees que se van a quedar enganchadas? Mira, mmm, es que por, es lo es que, que te es, digo es muy bien. buena la pregunta, pero es difícil de, sí. de evaluarlo. Si queréis mi opinión <risa> así rápida, mitad yo sí. creo que el que prueba el trabajo online desde casa es difícil que vuelva luego otra vez a la oficina, ¿eh? Es difícil. Y la empresa igual. ¿eh? Lo difícil es dar el paso. El bicho este fuerza a que muchos den el paso. una vez que lo haces y, y, y funciona, es como volver para atrás. Yo lo digo por experiencia propia. Yo trabaja en mi empresita trabajamos online desde el 2005. 2005, estamos en 2020. Sumar y restar, ¿eh? Muchos años. Le, eh, al principio costó, pero ahora nadie querría. Nadie. O sea, bueno, es que. Ne, yo creo o sea, la pregunta es muy buena pero yo creo que el que lo prueba es como una vuelta atrás también es cierto que el que no se sepa adaptar y no se ponga sus rutinas insisto que lo ha dicho jorge y, y, y estoy totalmente de acuerdo es básico tener rutinas autodisciplina no vas a tener un jefe detrás con un látigo trabaja trabaja no y, y si eres emprendedor ya ni te digo eres tú tu jefe entonces yo creo que eso es muy difícil de saber pero el que lo prueba es muy muy raro que vuelva para atrás no sé si va a poner sí, sí. la pregunta a o a lo mejor te refieres al sí, que sea camarero que... que quiere y volver, no sé. Perdón. Mira, seguí, seguí. Que... Sí, no te preocupes. Mira, Luis, lo que sí, lo que sí puedo responder en eso es que va a haber sectores en los cuales va a ser digamos, va a ser más difícil que como dices tú que vuelvan hacia atrás, ¿vale? Y hay otros otros otros negocios, otros sectores que obviamente dependen básicamente de su presencia física, por ejemplo, eh, los restaurantes claro. eh, Ahora ¿qué, qué pasa con los restaurantes las cafeterías y ¿sí? los por ejemplo los, las empresas que hacen eventos vale con, que estamos hablando de que requieren obviamente de presencia de personas mí un restaurante lo único que se me ocurre así muy rápido es ahora en este bicho que se adapte digital para llevar el servicio a domicilio o sea pedido a distancia Claro, luego vuelve el mundo normal, evidentemente pues abres tu restaurante, que es tu negocio principal, pero yo, joder, si me ha funcionado lo del, esto de llevarlo a casa, pues ya lo dejaría funcionando. Me he hecho mi página web para que los clientes... No sé, es una idea muy rápida, ¿no? Pero... Eso que tú acabas de decir es un buen punto. Te voy, te voy, te voy a explicar un poco por eso que te digo que porque es difícil dar porcentaje. Lo que tú estás diciendo sería como la condición ideal. Cuando volvamos a la normalidad... Abro mi cafetería, va a llegar la gente otra vez como si no hubiese ocurrido absolutamente nada y aquí no pasó nada. Pero no va a ser así. Claro. Ya, te no cojo, ya te cojo. No, no va, va a ser así. así. Ya están diciendo que si el 30% es la terraza, que si no sé qué. No, no solamente es eso. No solamente es eso. No, es que sí. tenemos que es, lo no, y el son... miedo, déjame adivinar, yo ahora no me voy a un sitio lleno de gente. Si es que voy por la calle y me separo a tres metros y me miran las chicas como diciendo, tendré la peste que ese hombre se va para el otro lado, pues a un restaurante sí. me no voy a ir, claro. Claro, es que tienes que manejar los dos lados de, de la ecuación, es decir, la oferta y la demanda, ¿vale? Tienes que, tienes que manejar sí. los dos escenarios. Por un lado, como tú bien dices, eh, los restaurantes abrirán un 30% en algunos casos. Sí, o lo que sea, terraza, lo que les hayan explicar, dicho. Sí, vale. Abrirán terrazas en lo que puedan, en, pri en principio solamente con servicio a domicilio. Obviamente el negocio, el negocio, la estructura del negocio no está preparada para ese tipo de actividad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú, eh, de hecho, calcula que va vas a tardar unos cuantos meses, unos cuantos meses en volver a una nueva normalidad, porque no va a ser la misma, entonces tú no puedes decir, bueno, tienes que, ahí tienes que un poco arriesgarte. Es decir, o mantengo mi estructura como la tengo hasta ahora, con el riesgo de que no voy a tener la misma cantidad de gente en mi restaurante en un mediano plazo, hablamos de seis meses por lo menos, entonces yo soy capaz de sobrevivir, tengo músculo financiero, para sobrevivir seis meses trabajando a un cuarto de máquina. ¿Pues sí o no? Tienes que evaluarlo. Si tu respuesta es no, entonces tienes que adaptar tu estructura a esta nueva manera de trabajar el negocio tradicional. Lo que tú decías, bueno, mira, la venta a domicilio o mira, eh, que sea un takeaway, a lo mejor eso. quito meses y amplió la barra para que tenga la gente pueda llegar a Yo, yo sé servicio. que algunas algunos sitios han hecho eso no sé cómo les estará yendo pero por lo menos para sobrevivir en estos claro, que mira por ejemplo los que los que he visto que están intentando mantener el mismo modelo vale por ejemplo están poniendo eh, las mamparas transparentes entre Claro, mesas. por ejemplo y que vas a take away lo que tú dices si van a cogerlo eso está permitido ¿no? eso está permitido. Sí, pero qué pasa con eso mira lo que sí. se está barajando porque sí. tengo tengo unos conocidos en, en el sector de, de la hostelería en madrid y sí. presentaron hace unos días un, un documento al Ministerio de Sanidad. Para ¿Qué le dicen? dicen los de sanidad? Aunque nos estamos viendo un poco al tema, pero bueno, hay muchas preguntas de chat. Cuando no, me veo mirar así es que pero, las estoy. Pero dínoslo, dínoslo, Jorge, muy interesante. Rapidito, esto. Sí. Eh, ¿cómo va a ser la vuelta a la restauración, a la hostelería? El cliente va a tener que llegar y va a tener que usar guantes. Joder. Eh, no. <risa> ya me he quedo, me quedado alucinado, ya con, el, con guantes. <risa> Comer con guantes. Comer con ser, guantes, malo. madre mía. Vale, espérate, espérate, no he terminado. El camarero, obviamente, con mascarilla, el camarero con su eh, con guantes, obviamente, para atender, y ni te cuento en cocina, como lo que se tiene que hacer. Uy, uy, uy. Los vasos y cubiertos tienen que ser desechables o se lo tiene que llevar la propia persona. Pero bueno. Pero Jorge, así como voy a invitar yo a la novia a cenar, bueno, Lo primero que se me ocurre. ¿Cuántas personas están dispuestas a hacer eso? Pues es que le estás quitando toda la gracia a la cena, porque antes te vas, o sea, te vas a cenar o a claro, comer para estar, claro. para cambiar un poco el aire, estar a gusto. Maticemos, esto va a ser un tiempo, pero va a ser un tiempo largo, de seis meses por lo menos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Tenéis prilines, los, los que seáis camareros, tenéis que reinventaros un poco. Sí, un poquito un mira poquito te, rápidamente jorge te está sí. diciendo para no dejar a los de dice dice julián ruiz una pregunta para el invitado para jorge cuál sería la mejor distribución que debo hacer en mi página web para que sea más atractiva para mis potenciales clientes siempre hablamos mira, en Lean startup eso lo, lo añado yo en básico ¿no? Mira, para... es que eso eso depende es una pregunta muy muy amplia para quien quien la haya hecho no Perdón, sí, lo, lo ha hecho, hecho julián bien. ruiz julián vale julián perdón julián mira esa pregunta es muy amplia porque eh, decirte qué es lo que tienes que hacer primero segundo tercero cuarto va a depender de tu producto va a depender de tu audiencia va a depender de tu público son es una pregunta muy abierta O sea, no, no soy mago para decirte mira esto tiene que hacer así así asado y es una receta que funciona para todos mi recomendación es que busques al, a un experto en lo que se llama experiencia de usuario UX, vale los que veas que eh, diseñador web con experiencia en diseño de usuario, en eh, lo que se llama user experience, esos son los son buenos. Los, esos son los que. Son los que te pueden ayudar específicamente para eso. ¿Y vosotros claro. lo hacéis? Lo de experiencia de usuario. Sí, claro, claro. ¿También lo hacéis? claro sí. Que a Jorge, sí. insisto, como a todos los invitados. Le he invitado yo, eh. Que él no ha venido aquí a hacer publicidad ni nada. Yo sé que es muy bueno y le he traído. Igual que a Oscar claro. Feito. Claro, que lo sepáis, que... ¿eh? No, podéis hacer, claro, lo que hacéis. Mira, Jorge, te paso otra... Bueno, les pido un like, un like, ¿eh? Los que lo veis luego y ahora, y suscripción, y decíselo a todo el mundo. El que, el que quiera conocer cosas de España, trabajar en España, venir a España, este es el canal. Mira, Jorge, otra del chat y volvemos a Zoom. Pero la, nos dice Laura Marcela Argueta. Eh, Jorge, ¿podrían darme su opinión referente a una empresa de organización de eventos? que tiene su propio local y cocina. Fíjate lo que nos va. dice Laura. ¿Te ha oído algo de la organización de eventos? ¿Qué opinión le darías? Que tiene local va, y cocina. Mira, va, va en la misma línea de lo que acabo de decir de la hostelería y restauración. De hecho, eh, leí hace poco un, un experto de Estados Unidos. Palabras más, palabras menos, eh, que mientras no haya una vacuna, ¿sí? Cualquier evento que o cualquier actividad que implique aglomeración de gente va a estar restringida. ¿Vale? Esto qué quiere decir? Fútbol, conciertos, teatro, cine, todas esas son actividades que van a estar restringidas a un mínimo, por ejemplo, que lo que se está barajando de un 30% de capacidad. Porque no, mientras no haya vacuna, esto estamos hablando que la posibilidad de un segundo rebrote va a estar siempre latente. Así que, ese tipo, todas las actividades que impliquen con aglomeración, perdón, aglomeración de gente, van a estar muy restringidas por lo menos hasta que haya una vacuna. Es decir, en el momento en que los sistemas sanitarios, los sistemas de salud, no se vayan a colapsar porque haya un rebrote, sino que, mira, hay un rebrote, de, por decirte algo, de cada seis meses o un año hay un rebrote de coronavirus. Bueno, no pasa nada. Mira, todo el mundo va a vacunarse porque ya está la vacuna. ¿Sí? Mientras eso no ocurra, entonces eh, todo este tipo de actividades van a estar restringidas. De hecho, él estaba hablando, este experto estaba hablando que decía que, por ejemplo, los festivales de música y todo esto, él hablaba de, de otoño de 2021. Por lo menos un año, por lo menos. Exactamente. Para la vacuna, es lo que dicen, por lo menos. Sí, claro. hay, hay posibilidades que sea antes, pero. lo mejor duda. pensar, mejor pensar lo más, pe mejor pensar peor y que luego sea mejor que no al revés. Mejor prepararse para lo peor. Es que me estoy imaginando Jorge una boda todos con mascarilla, todos a tres metros y con guantes. Madre mía, qué boda. Claro, los de organización de eventos. Pero claro, habrá, seguirán habiendo bodas. Bueno, sí. La pero... casarse en este año largo. Vamos a poner este año largo. Mira, es que por ejemplo, te, te lo voy a poner así de. Sí, por ayudarla, porque se ve que tiene su empresilla, ¿no? Mira, Lo lógico, o lo que yo haría, ¿sí? si son eventos de ese estilo, eh, tu local físico, utilízalo un poco más hacia la parte de lo que es restauración, de preparación de, de comidas, intenta irte por allí. Sobre todo, puedes crear incluso una, una marca, lo que se llama una marca blanca, una marca... Eh, sí, una referencia. marca blanca, no de como que no para revender, quieres decir. ¿verdad? Por ejemplo, si tú entras, si tú entras en las plataformas como Uber eats Just it Eat, Deliveroo, Globo, hay una cantidad de marcas, por ejemplo de hamburguesas, por decirte, ¿no? Hamburguesas Joe, Hamburguesas Jorge, que esa marca de hamburguesa con un logotipo que cuando te llega a tu casa viene con la bolsita con su logotipo de Hamburguesa Jorge, ese, lego, ese negocio físico no existe, ¿vale? Es solamente un negocio de take away, ¿vale? De, si yo te digo a ti, si yo te digo a ti cerca de Madrid, en un eh, ¿cómo se llama esto? No es un hangar, tiene sí un, que hay como un... cocinas fantasma. Leí un artículo, no sé si te refieres a eso. Hay como cocinas o restaurantes fantasma, que es lo que entonces, creo que está diciendo Jorge. Exactamente, que es, es una marca, simplemente es una marca que está allí eh, solamente en las plataformas. Y que simplemente tú dices, oye, mira qué buena pinta tiene esta hamburguesa Joe, hamburguesa Jorge. Pues la pido y ya está, pero no es un negocio físico que exista como tal. ¿vale? Claro. Tiene todos sus registros sanitarios, cum cumple todo con lo que, los requerimientos sanitarios, pero es un negocio eh, digital, básicamente. Claro. ¿Vale? Entonces, mi recomendación sería que pudieras ir emigrando hacia ese ¿sí? tema o, o pivotando sin desvirtualizar mucho tu negocio de restauración, pero yéndote un poquito hacia allí. Y en cuanto a los eventos, pues aprende a utilizar las plataformas de como esta, como Zoom, como YouTube, como Facebook, saca, Facebook acaba de sacar. Ay, Facebook he oído que lo va a sacar también, se ve que se lo está comiendo Zoom y, y rápido. Claro. Pues no, venga. Esos tipos de plataformas son las que yo te recomendaría que aprendieras a usar para organizar eventos de ese estilo. Mm. Pues mira, eh, Olga Lucía te toca, luego va Marina y luego Ricardo. Venga, Olga Lucía, puedes preguntar a, a Jorge. Actívate el micro. Olga, si, si no te hemos pillado en mal momento, que tienes la mano levantada. A ver, te la activo yo, Olga, espera. Don Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Olga. ¿Cómo está? Don Luis, ¿cómo está? Aquí ¿Cómo estamos. Tú? ¿Dónde estás, Olga? Para que lo sepa toda la audiencia. Estoy en Colombia, en Ibagué vale y eres, de, y eres colombiana no, no. Vale. bueno pues. mi pregunta es en el evento en que hay una oportunidad de negocio no con productos propios sino con productos de empresas y más eh, si hay una comunidad como una red de mercadeo eh, cómo sería la forma la forma de, de poder conseguir mmm, prospectos ¿no? si mejor por una página del facebook hacer un fanpage o, o algo así Vale, Muy no buena que... pregunta, ¿eh? ¿Cómo conseguir clientes, prospectos? o Bueno, prospectos es la palabra técnica, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, podríamos hablar de prospectos, hay, hay, hay varios términos que, que pudiéramos utilizar. Pero en, en este caso particular, por ejemplo, yo le recomendaría que utilizara el... Hay, hay un sistema que se llama el dropshipping, no sé si lo conoces. No. Vale, eso es un sistema que tú puedes, por ejemplo, tú puedes tener incluso tu propia línea de ropa por decirlo de alguna manera, ¿vale? Con tu propia marca, pero realmente la están, digamos, elaborando, por decirlo de alguna manera, en China, en Taiwán, en otro país, uh -huh. y tú simplemente lo vendes en tu página, en una página web, obviamente, que tengas, pero como si fuese tu, es tu propia, tu propia marca de ropa, por ejemplo, ¿vale? O puedes vender otras marcas, que no sean obviamente, no puedes vender las marcas que son conocidas, porque obviamente ellos tienen sus propias plataformas, pero otras marcas pequeñas, por ejemplo, de repente tienes una línea de ropa tan bonita que de repente yo te digo, oye, mira, yo quiero distribuir tu, tu tipo de ropa, me gusta. vale Entonces yo uso una página web con tu permiso, obviamente, para, para vender la ropa que tú estás trabajando, que estás vendiendo tú en China, con tu logotipo vale Dale. eso es lo que, eso es lo que se está haciendo entonces por ejemplo vamos a, tras, a trasladarlo a otro segmento que te digo yo puedo, puedo poner un ejemplo un poco alocado vamos a suponer productos de nutrición por ejemplo no vamos a suponer que tú que quieres distribuir un producto de nutrición pues bueno más o menos lo mismo Uti, puedes utilizar una página web una landing page básica para distribuir esos productos en vez de estar yendo puerta por puerta simplemente lo que haces es abrir una red abrir redes sociales llevar tráfico de las redes sociales a la página web, hacer anuncios, obviamente, okay. y entonces puedes vender esos productos que ya tienen, por ejemplo, una marca reconocida, pues simplemente vender esos productos a través de tu propia página web, donde tú estás gestionando lo que ingresa, lo que deja de ingresar. Después te dice a otra empresa y eso es otra cosa, ya con el te, te, lo, te lo arreglas de otra manera. ¿vale? Pero vale. de cara al público, es, eres tú quien está trabajando ese, ese negocio. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Venga, Marina, te toca y luego vas tú, Ricardo y luego te paso tras del chat del vivo de YouTube. Por cierto, el que el que no esté suscrito y lo vea luego que se suscriba y así en los próximos vivos puede preguntar directamente. Te toca, Marina. Gracias. Buenas tardes, Luis. a Los dos luises Buenas tardes desde México. Buenas tardes. Este Luis, ajá, también quería hacer yo una pequeña aportación aparte después de preguntarle algo a Luis. Eh, cuando estaban comentando de que cuando uno quiere hacer un negocio, pues que tiene que ser algo que a uno le guste, pero también tiene que ser algo que uno tenga conocimiento para poder transmitirlo, para poder venderlo, para poder dar un servicio o, o, o, un, o un producto. Porque no nada más es que nos guste, sino simplemente también tenemos que saber eh, sobre el producto o sobre el servicio que nosotros queremos dar. Y claro, claro. una cosa que es muy importante, una cosa que es muy importante es siempre dar un, un beneficio más, a diferencia de, de otras este, de otras marcas o de otro tipo de servicio que está similar al nuestro, para poder, eh, ¿cómo se llama? poder obtener mucho mejor eh, reconocimiento de nuestra marca en el mercado. En el caso, por ejemplo, que estaban hablando de los logotipos, eh, lógicamente que si nosotros vamos a buscar a una persona que nos haga nuestro logotipo, el logotipo tiene un uh, efecto psicológico que nos va a ayudar a poder este, estar dentro del mercado que nosotros queremos. Y también tiene cierta, eh, el diseño es el que nos va a dar la imagen y eh, a nivel psicológico, cómo va eh, a influir en, el, en, en los eh, clientes que nosotros este, queremos eh, buscar. Entonces eh, creo que es muy importante. Pero a la pregunta de... Marina, porque Ajá. es que vamos muy mal sí. de tiempo. Venga. Sí. Eh, una pregunta, este, yo sé que ahora eh, lógicamente como está eh, la economía a nivel mundial eh, va a ser muy despacio. ¿Cómo vamos a ir con respecto a eh, a salir nuevamente a nuestra a nuestro mercado? Yo pensaba Luis. Creo que hay una buena. Se llama Jorge, él es Jorge de Navarrete de Hacemos Marketing, ¿vale? El ah, encontráis es que el Hacemos salen Marketing salen en Hacemos Marketing en todas los... las redes sociales. Haz tu pregunta, Marina, por si no tengo que pasar a otro invitado, ¿vale? Tenéis que, cuando sí, os doy la palabra, tienen que ser preguntas rápidas, ¿vale? No, no cinco minutos sí, para a poner la pregunta, porque estamos ante miles de personas. Sí. Venga, haz la pregunta. Sí, Jorge, ajá. Este sería una muy buena eh, oportunidad de negocio nosotros poder ayudar a otras personas. A que sus negocios que no estaban en online ahora sean online sí por supuesto mira me mmm, respondiendo rapidito en lo, en lo que comentaste Ra, anteriormente sí obviamente lo que yo decía al principio te tiene que gustar pero también tienes que estar eres bueno en eso sí para ser bueno en eso obviamente claro no lo dije directamente pero eh, tienes que estar preparado tienes que estar formado cuando yo vine aquí a españa pues yo monté una cafetería pero no es porque solamente me gusta cocinar sino que aprendí y tenía una formación previa vale y, y montar un negocio por ejemplo en este caso no es solamente saber cocinar sino también gestionar un negocio vale entonces tiene, oye, te tiene que gustar pero también tienes que saber cómo gestionarlo y eso me lo me formé obviamente vale y respondiendo a tu pregunta eh, obviamente sí es una posibilidad de negocio eh, el ayudar o asesorar o dar consultoría a aquellas empresas que quieran dar el salto al mundo digital o digitalizarse. Pero para ello, para ello, tienes que tener en cuenta algo, que tiene, el, la, ya es una de las cosas que quería mencionar también en el, en, aquí en la transmisión. Son dos cosas distintas, digitalizarse y otra cosa distinta es la transformación digital. Es decir, ¿qué ocurrió? En muchos negocios, en muchos países. En España ocurrió, me imagino que en México también habrá ocurrido, que la gente lo que hizo fue llevarse el ordenador, la computadora, a la casa y empezar a trabajar desde la casa. ¿Vale? Y, y Entonces, eso ha pasado mucho dije? aquí y descubrieron que eso no era todo, que no era cuestión de un ah, ordenador y, y, y, y el claro. Internet. Entonces, y dijeron, no, bueno, no, vamos a ir un paso más allá, no, ahora vamos a utilizar una plataforma que se llama Slack, que se llama Trello. Que se llama Voodoo, que hay varias plataformas para poder comunicarnos, Vale, perfecto. Pero la gente no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba. No entendía cómo funcionaba eso. O sea, ¿cuál era la lógica de eso? La gente está acostumbrada al correo electrónico. ¿Sí? Hay, hay gente que todavía, yo tengo tiempo que no lo hago, pero hay gente que todavía, cuando tra quiere trabajar contigo como cliente, te dice, no, te mando un correo con todo. no, digo no, no, espérate. Te voy a dar de alta en mi plataforma donde tú vas a dar toda esta información, la vas a poner así ya sábado, y la gente dice, no, no, no, no, yo correo electrónico. ¿Vale? Entonces, la transformación digital no es solamente digitalizarse, no es solamente tener herramientas, sino es un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad implica que tienes que estar abierto a una nueva manera de trabajar. Entonces, cuando es la labor fundamental que cualquier consultor o asesor que quiera ayudar a las empresas no es facilitarle herramientas, no es decirle cómprate un portátil nuevo, no es que tengas la mejor conexión a internet en tu casa. Eso no, eso lo hace cualquier técnico. ¿vale? Quien realmente quiera ayudar a otras personas en transformación digital tiene que trabajar con las personas directamente. En tal caso, Jorge, tendríamos que hacer una reingeniería, ¿no? Una reingeniería de procesos. Eh, eh, pero. Pero humanos, una reingeniería de procesos humanos internos. Realmente el proceso de transformación digital lo lleva la, la, el Departamento de Recursos Humanos, apoyado obviamente en un departamento técnico, pero tiene que estar dirigido por la, el Departamento de Recursos Humanos o gestión de las personas, depende cómo lo denominen dentro de la organización. ¿Vale? Mira lo que y te pregunta ha... Jorge. Bueno, acaba. Y, y si hablamos de empresas pequeñitas, pues es simplemente decir, agarrar buscar simplemente es un poco de curiosidad si yo soy un pequeño empresario obviamente no me voy a buscar un superconsultor consultor que trabaja con una empresa enorme pero sí me puedo buscar a gente que es y que las hay por lo menos en el caso de españa no sé en méxico pero que sí las hay que son consultores de transformación digital y que te pueden ayudar poco a poco en el proceso y eso es un proceso que lleva tiempo tampoco es un proceso que sea de un día para otro entonces como decía luis hace un rato la gente se llevó el ordenador a la casa a poco más, y ya decía, bueno, teletrabajo, nada que ver. Jorge no, nos pregunta ahora: Joaco, Joaco Black que trabaja, que su imprenta hacía folletos para un cine. Que ahora, con lo del virus, que piensa que el cine ya no le va a pedir los folletos porque con los folletos se transmite el virus. Que ¿qué le recomendarías hacer, Uf, es así no, la pregunta. Yo te las transmito tal cual del chat, sí. y, claro, y, es que y mi... ya ves que las planteo rápido porque si para cada pregunta me tiro 10 minutos. ¿Vale? Al gran. Pero bueno, es como lo han escrito. ¿Qué <risa> le podríamos recomendar? ¿Se te ocurre algo? No. Mira, yo siempre he sido partidario de nunca separar el marketing de toda la vida, el tradicional, con el marketing digital. Los dos conviven todavía a estas alturas del siglo XXI y yo creo que llegaremos al siglo XXII y todavía ambos marketing, por decirlo de alguna manera, que al final es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, en un canal digital y un canal, digamos, presencial, todavía van a funcionar. ¿Vale? Yo lo que buscaría en tu lugar es otro cliente, así de simple, que no hay otra manera. Es decir, tienes que buscar aquellos nichos, aquellos sectores donde todavía dependan exclusivamente o en un alto porcentaje de las digamos del marketing tradicional o de las herramientas de promoción de marketing tradicional. Por ejemplo, que te digo yo, el restaurante muy probablemente va a tener que trabajar. Por, por ejemplo, lo que estaban diciendo, la carta en los restaurantes ya no va a poder ser la carta tradicional que yo la cojo, la agarro, la vuelvo a poner allí y la va a volver a coger otro persona. Tampoco va a poder ser, ¿no? No, va ¿Y a ser lo van carta? a hacer. No, no, esto tal cual. Cojo un folio, ya supone que esta es la carta, impreso por ambos lados o dos, lo que sea, lo cojo, lo miro, lo desecho, siguiente. O sea, que va a haber infinitas cartas, vamos, por así decirlo, ¿no? Desechables. Exacto. Buena idea para que se reconvierta joaco buena idea mira te acaban de darme y, y, y lo que ha dicho busca nichos que sí o sí necesiten papel aunque sea luego desechable que mira hasta te viene bien porque muy buen mira otro tip te hago otra de youtube y luego vas ricardo mira te pregunta esta te va a gustar verás. dante jiménez te pregunta en el vivo de youtube dice jorge en una misma página web podría puedo vender un curso de idioma peluquería odontología ¿O necesito una página web para cada cosa? Mira qué buena pregunta. Mira, sí, el, el, los cánones dirían que sí, que debería separarlo en cada uno, porque son tres comunicaciones distintas, son tres públicos distintos. ¿vale? A menos que tú me digas que tienes que creas una marca de servicios. Por ejemplo, mi caso, hacemos marketing. ¿vale? Hago marketing, pero también hago diseño web, hago consultorías de marca personal, hago consultorías de marketing... Tradicional y digital. Pero vale, tú lo tienes todo unificado, ¿no? Corrígeme, claro, ¿no, Jorge? Sí, exactamente. Sí, pero tengo los servicios. Sí, pero tengo una marca. Tienes una marca. Exacto. Ahora si tú me dices no, mira, tengo, pues voy a inventar. Pero es que tengo... yo te busco las pelas. Tus servicios más o menos están muy relacionados. Pero este dice la peluquería, no? Dice el, dice cosas muy distintas. Dice peluquería, claro. eh, idioma y odontología. Sí. Es que no. Claro tendría que ser un grupo de empresa, me, me, me voy a hacer una parida mental sí, un grupo de empresas que tenga un solo nombre que diga servicios varios por si te hago no y entonces no. dentro de esa empresa con un nombre x sí que tiene servicios varios a mira tenemos formación sí, jorge tú corrígeme yo le, yo le aconsejaría tres paginitas viables mínimas viables de peluquería odontología y del otro porque son cosas muy yo creo que te va a ir mejor así verdad Jorge? Claro. Sí. Bueno, yo estoy, yo estoy por eso te digo, que Sí, es no, yo padre. creo que tres sencillitas, como ha explicado Jorge, lo básico para que funcione, para que te hagan el pedido, luego ya irás ampliando, pero yo haría tres, tres separadas. Te paso a Ricardo, que el pobre lleva aquí esperando un montón, Ricardo desde Argentina, y luego te paso alguna más del chat. Venga, Ricardo, amigo, puedes, puedes preguntar cuando quieras a nuestro invitado Jorge Navarrete. Hola, Jorge, ¿cómo te va, Ricardo de Argentina? Un gusto. Yo viví un año en Tenerife, muy lindo. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, yo quería saber eh, cómo se maneja la monetización de todo esto, eh, cuando vas más una página y cómo es el seguimiento de que se, de que, que se te deposite o se te pague lo que vos hayas arreglado con el cliente. No, no, no, no sé cómo, si me puedes guiar. Vale, mira, depende de lo que tengas. Por ejemplo, te voy a poner un caso tradicional típico, por decirlo de alguna manera si tienes un re, un negocio de que es de compra de productos ¿sí? obviamente tienes una plataforma de pago una pasarela hay un pago con paypal visa lo que sea bla, bla, eso está bien vale ahora cuando vende servicios mi caso por ejemplo si ¿sí? yo no tengo una pasarela de pago vale ahí simplemente es decir bueno mira ¿cuál de, por ejemplo yo tengo muy, yo tengo varios clientes fuera de españa de hecho te diría que el, el 70 80 por ciento de mis clientes son de América Latina, no son de España, ¿vale? Y ahí es simplemente transferencia bancaria, hay, hay varias plataformas para ello. O PayPal debidas... también, ¿no, Jorge? PayPal. No... Pero, pero PayPal te cobra comisiones. Te cobra más comisión que, que hay, hay otras plataformas que no te cobran. Ah, comisiones. sí, Stripe, corrígeme si no, Stripe hay, hay. Stripe va sí. muy sí. bien. En mi eh. lo usamos, Stripe pero Stripe escrito. Esa misma. Hay una plataforma que tú puedes hacer pagos online que es completamente seguro y que no te cobran comisiones. ¿Vale? Y puedes cobrar Pero... con tarjeta y te lo mandan a la cuenta que tú digas, además. Al cliente sí. le puedes cobrar con tarjeta, la que sea, Mastercard, y te mandan a los tres días el dinero. Y son muy fiables. Stripe. Y no sí. nos pagan sí. nada, ¿eh? Que Prilina, que yo te los invitados o lo que menciono, yo lo hago porque sí, ¿eh? Que conste. Que no estoy sí. haciendo publicidad de Stripe ni. Claro, es que esas son, son plataformas. Me a la cabeza, bien. exacto. Esa va bien, sí. Claro, es que son plataformas, sobre todo, que nos ayudan a quienes trabajamos de manera remota. Yo tengo, mira, yo te puedo decir, yo tengo sin trabajar en una oficina desde hace 22 años. Desde 1998 no trabajo en una oficina. Pues me ganas. Vale. Me ganas por volver Jorge he estado he, he tenido trabajo mixto, ¿sí? De, hasta el 2000 siete de trabajo mixto tenía que ir en algunas ocasiones a la oficina, pero más que nada trabajaba fuera de oficina. Y mira, ¿vale? y mira, lo, lo, sí. ¿vale? mira lo que Entonces, te dice Gabriel aquí. Dice, buenas noches y mira qué pregunta: ¿Se puede tener otro socio para que te pueda ayudar y asesorar en asuntos de marketing, publicidad, distribución del producto? No es que se puede, se debe. Porque yo, yo no sé, yo no puedo saber de todo. Yo lo que te decía hace un rato, yo tengo una diseñadora tengo un colaborador que es experto en seo tengo un colaborador en diseño web aunque generalmente si tengo el tiempo me gusta hacer las páginas web a mí porque disfruto el proceso me gusta pero si no puedo porque estoy atiborrado de trabajo pues tengo una persona que trabaja en las páginas web vale y tengo otra persona que me ayuda con la mentorización de proyectos para emprendedores vale entonces si yo no puedo directamente asesorar al emprendedor por cuestión de precio o por cuestión de disponibilidad de tiempo pues también tengo una persona que hace el mentoring para los emprendedores y yo obviamente superviso el trabajo pero tengo un colaborador para eso y obviamente yo tampoco puedo saber de todo puedo conocer si ¿sí? tengo que tener una noción pero yo no puedo ser experto en seo no puedo ser un experto en diseño gráfico no puedo ser un experto en diseño web no puedo ser un experto en experiencia de usuario y etcétera etcétera, etcétera. vale en lo que sí soy experto en lo mío que es marketing obviamente que para eso tengo unos cuantos años trabajando pero del resto no el resto me rodeo de gente que colabora conmigo en esto que eso es lo bueno de trabajar de manera remota también yo tengo dos colaboradores que están fuera de españa precisamente para el público latino una diseñadora y una copywriter porque no es lo mismo el diseño en europa en españa que el diseño en américa latina y no es lo mismo no son lo mismo los textos que vas a trabajar en españa que en américa latina y se lo, lo puede decir Ricardo, no es lo mismo hacer un texto para Argentina que un texto para Brasil. Pero o vosotros, muchos de vosotros tenéis las dos. Esa es una ventaja que tenéis. Ahora te paso dos preguntas más del chat de YouTube que tiene relación. Pero la ventaja que vosotros tenéis que tenéis las dos visiones. Porque claro. Jorge, tú, por ejemplo, conoces muy bien pues Venezuela, tal, y conoces muy bien ya España. Y Ricardo, yo creo que también, porque también ha estado aquí o sea que tenéis un poco ese enfoque a mí me costaría más a lo mejor irme allí a latinoamérica a vender Claro si no has tenido una si, experiencia no, te, si no he vivido allí o no estoy allí vosotros tenéis yo me fijo muchos PRIXLINERS como ya están aquí cogen tienen las dos las dos ondas por así decirlo Claro. es que mira te, te lo pongo con mi propio ejemplo yo llegué aquí en, a tenerife en 2008 y yo regresé al marketing digital en 2014 Seis años después, yo en esos seis años aprendí a conocer la cultura española, la cultura canaria, porque vivo en Tenerife, cómo se movía la gente, cuáles eran los canales que más se utilizaban, cuáles eran los modos de consumo, los hábitos, todo eso lo, lo aprendí a conocer teniendo un negocio. Bueno, no es solamente estar aquí, es tener el negocio y aprender no era, no era lo mismo o no es lo mismo tener un negocio de restauración un, de hostelería en españa que en américa latina es completamente distinto son dos mundos completamente pues, diferentes ahora te voy a pasar bueno. una pregunta que tiene relación con esa pero pero lo que decías al principio darse los primeros golpes es lo mejor la mejor sí. manera de aprender no eh, sin gastar mucho mira te dice sonia rojas dice buenas noches y si yo creo ella habla de una nueva línea de ropa con su marca propia. ¿Qué tipo de papeles o documentos necesito para realizar mi empresa online? A Sonia, a ver, es, vamos a decirle algo básico, ¿no? Algo que quiere empezar, ¿qué es lo mínimo que te piden de papeleo? Si es que piden. Mira, a ver, es que ¿Qué eso, la eso, recomendarías? Hablamos siempre en plan pequeñito, ¿vale, Jorge? Para que ellos sí, puedan. Sí, sí, es que mira, eh, te voy a poner el caso España, que vivo aquí, obviamente. ¿Vale? En, en el caso de, de este tipo de empresas, lo que simplemente necesitas, eh, si vas a hacer la producción propia, necesitas un espacio que esté homologado para ello. Es decir, no se vale en tu casa, a menos que sea que te catalogues como artesana. Si vas a hacer una producción artesanal de ropa, sí puedes utilizar tu casa y si tienes un espacio habilitado dentro de tu casa para ello pero si vas a hacer una digamos una cantidad mucho más grande de lo que se considera artesanal sí necesitas un local que esté homologado para ello que cumpla con ciertos requisitos para ese tipo o de o sea que en este caso de la ropa dependería del volumen no si lo puedes meter por artesanal o si ya va a ser cantidades industriales que te piden algo habilitado solo para eso exactamente y, y obviamente también te, te van a pedir que tengas la capacitación adecuada para ello es decir si yo voy a hacer ropa es porque previamente y es lo lógico tienes alguna formación en corte costura en moda en, en que digo yo en, en diseño de, de moda por ejemplo ¿vale? o sea, tienes que tener una formación que te avale que tú puedas desarrollar esa actividad ¿vale? y obviamente tienen lo que digo repito eh, tener la masa crítica, ver si de verdad el tipo de ropa que tú que vas a hacer es un tipo de ropa que tienes que tener un cliente muy muy específico. No, no se van a hacer la, la, la ropa para mujer, no, tienes que irte muy a nicho. Uh, para mujer joven, si es de, más bien deportista, si vas muy a nicho, vas a tener muchas más probabilidades de tener éxito con un tipo de ropa. Te paso otra, venga, ya y ya finalizamos. Si te parece bien, mira, te dice Oscar Enrique Padrón, dice el emprender en España, movilizando redes, marketing digital, que cómo toman las autoridades migratorias esta propuesta de emprendimiento y cómo se les vende, si como competencia o, o no como profesional. Te lo leo tal cual, lo pone él. Vale, voy a intentar aclarar la pregunta porque... Sí, te este no... la he leído tal cual, Si sí, que este la vuelvo a poner. Dice, movilizando no, no, redes, no, no. marketing digital sí, no, yo entendí. lo que pasa bueno voy a, voy a asumir que sí dale objetivo. tú el, la vuelta que quieras Jorge a ver, eh, el marketing digital no tiene fronteras es decir como le dije hace un rato yo tengo clientes en América Latina los tengo aquí en, en Tenerife tengo en Madrid en Alemania vale entonces mmm, tú puedes trabajar el marketing digital donde tú quieras lo que tienes que ver es dónde vas a obviamente tienes que tener una empresa caso España si quieres trabajar como proveedor para una empresa española, obviamente tienes que tener en tu país una empresa registrada o tienes que estar tú registrado como empresario autónomo, obviamente, porque tienes que hacer una factura. Y ese empresario tiene que poder hacerse el autorrepercutirse algunos impuestos, dependiendo de, de la zona donde esté, para poder descontárselo, por ejemplo, desgrabarse de hacienda. Vale, o sea, sí, que te y va era... a pedir la factura para luego él decir, mire, me he gastado, yo qué sé, 600 euros ¿Pero? en la página web y está la factura, porque si no, hacienda no se lo va a creer. Tra Oye, y, con... y los que están en Alemania y los que están, yo que sé, en otros países, eso como... sé. Ese... No, no? Da igual, da igual. Es que, ¿Eso mira, también ejemplo, te piden yo? la factura o... Me pido una factura, pero yo hago una factura sin IVA. porque ah, obviamente claro, pues deberían de pensar, y ellos, Jorge, un inciso solo que se me está ocurriendo, ellos como tienen la posibilidad, pues uno está en Colombia y viene a Madrid, o sea, a España, otro está en Argentina, podrían pensar dónde domiciliar esa empresa, que a lo mejor le viene más fiscalmente tenerla en Argentina, no sé, no sé si eso podría ser, o al revés, no lo sé, estoy en tormenta de ideas, Jorge. No, no, no, no, no. no te explico vale. por qué no. Porque tú imaginas que yo vivo en España y, y monto la empresa en Argentina, por ejemplo. Estoy pensando es en Ricardo rato. que está ahí, que está en Argentina y se va a venir. Claro la deja montar allí no sé es una idea no sé yo pico eh yo pico un poco eh, para que o sea, no metas miedo a los prilines que luego se lo creen Jorge no hagas eso que luego se lo creen que luego dice Luis me van a detener al aeropuerto así vas a no le hagáis caso prilines no le hagáis caso no le hagáis caso, no le hagáis caso. Tributariamente no sirve en Argentina. Claro, no, no, ya, ya que... Bueno, pues yo os, os complico la pregunta. Si ya Ricardo se viene a España, monta a su empresita española, es autónomo, paga su tal pequeño impuesto, ¿cómo? ¿Y tiene un cliente en Argentina? ¿Cómo lo haría eso? ¿Cómo se hace la factura sin IVA? Pero sin complicarlo, claro. No, no, no. ¿Cómo hago yo? Factura sin IVA, ¿vale? Y cobra en, la, en tu moneda local. Es decir, yo cobro en euros que después en argentina en perú en chile en colombia donde sea ellos tienen que hacer el recambio y hacerte el ingreso pero ellos te tienen que ingresar a ti en euros para ya para entre comillas para mí es transparente cuánto sea en dinero en, en el país de, de recepción de mis servicios pero ellos me tienen que ingresar a mí en euros dice mira ya la última vale dice rubén varela dice hola quisiera saber si en españa se facilita la creación de una empresa de Usurcing en Mantenimiento Industrial a Empresas. Madre mía, no había leído ya la última parte. Creía que eso lo decía si se felicitaba la creación de una empresa. En Usurcing de Mantenimiento Industrial. No sé si de eso... Jorge... Sí, va a ver. Jorge, Jorge Navarrete <risa> es especialista en marketing digital. líneas <risa> que lo conozcáis. Es hacemosmarketing.com. ¿Eh? En cualquier red social le vais a encontrar. Hacemos Marketing. De, de eso conozco, no conozco mucho, pero de lo poquito que conozco, sí te puedo responder. A ver, cualquier empresa que vayas a montar, eh, la persona, el, el, digamos el propietario, ¿sí? el que va a aparecer en el contrato de, de, de formación de esa empresa, tiene que tener domicilio fiscal en España, o en este caso dentro de lo que se llama el territorio Schengen. ¿vale? Entonces, si tú vives... Voy a poner de nuevo el ejemplo, Ricardo, perdona. Si vives en Argentina y quieres montar una empresa de outsourcing de para mantenimiento de empresas de servicio en España, la empresa la tienes que montar en España y tú tienes que vivir en España. No la puedes montar desde fuera, a menos que tengas otra persona en tu nombre que lo haga, ¿vale? Pero esa persona sería la responsable, ¿sí? Entonces, ahí es otra cosa. Ya eso no es tan fácil. Perfecto. Eso es lo que se llama tener un socio, así de simple. Tener, claro, buscar lo que decían también en algún comentario, buscar un socio local de aquí, alguien de confianza. Oye, que podría ser incluso un familiar. Sí, Yo os doy sí, sí, ideas, sí. no digo que lo hagáis, un familiar, un conocido que le metéis en la empresa como socio para figurar, para figurar, no es nada malo. Sí, no tiene que ser un socio, o sea, un socio administrativo, por así decirlo Eso podría sí. valer, es legal, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. No, pues nada, Jorge, si tú quieres añadir cualquier cosa y si no, pues ya finalizamos el vídeo porque llevamos hora y media, ¿eh? me estoy, vale. estoy viendo el reloj y digo, madre mía. Sí, no te preocupes, mira, solamente una pequeña reflexión, dame un minuto. Sí, sí, lo que necesites, y sí, yo es por ti más que nada. Yo es No por te ti. preocupes, no, no te preocupes. Yo más bien muy contento de poder colaborar y dar mi punto de vista con, con, con la gente, con los emprendedores. Yo ya ves que no dejo, o sea, te recomiendo porque sé que eres un hacha en, en, en tu sector y por eso te he invitado. Que lo sepáis, dino Jorge, tu reflexión. Te comento al final. Una de las cosas que también quería comentar, y, y bueno, lo, toco, lo tocamos un poquito por encima al principio, pero qu quisiera traerlo nuevamente para cerrar el, el, el vídeo. Lo que va a ocurrir ahora, independientemente del lugar de, en el planeta de donde estemos, es lo que se llama eh, una nueva normalidad: es decir todos to, no no va a haber un sector no va a haber un sector es más alguna apuesta vale este, te la, Aquí te en... la tomamos y en el futuro vuelves apuesta. a un vídeo y, no, y lo vemos a ver quién ha ganado no va a haber ningún sector económico que no se vaya a ver afectado positiva o negativamente por esta situación lo bueno que está ocurriendo dentro de lo malo obviamente pero de, digamos lo, dentro de lo malo lo positivo que podemos sacar de esto es que hemos descubierto que hay una cantidad de modelos de negocios que estaban allí y que no habíamos explorado nunca en algunos países sí lo tienen haciendo hace muchos años pero caso américa latina o españa pues los estamos descubriendo y sobre todo nuevas maneras de trabajar porque no solamente es verlo desde el punto de vista de la empresa sino también del, del trabajador ¿Por qué? Y lo, lo dije en un vídeo hace unos días. Para la empresa ya se ha dado cuenta sí, que si yo tengo una oficina física y contrato solamente personas que eh, tengo en mi entorno físico, pues estoy renunciando al 99.9% del talento que hay a nivel mundial y que yo podría trabajar tranquilamente para mi empresa. Y si me, me pongo del lado del, del empleado... ¿Por qué yo tengo que buscar una empresa que me quede cerca de la casa? Por ejemplo, cuando puedo buscar empleo en cualquier empresa que a mí me guste, que yo sienta identificado, donde yo pueda aportar, ¿sí? Y que no tenga que moverme de mi casa. Claro. Y que ese tiempo de desplazamiento, sobre todo en América Latina, que yo lo viví, ¿vale? Que utilizar dos horas de ida y dos horas de vuelta, en muchos casos, para desplazarte a de tu sitio de trabajo, pues yo esas cuatro horas al día preferiría dedicárselas a otra cosa vale entonces es esto esto que ha ocurrido ahora está creando un, un o mejor dicho sería una especie de un cambio de paradigma o mejor o sería como retomar o descubrir un paradigma que estaba allí qué buena que reflexión no, jorge o sea, no verdad, lo estoy pensando más. según lo estás contando esto tiene toda to to la lógica del mundo y no se me habría ocurrido Qué buena reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a limitar a los que viven cerca de mí si puedo contratar a, a, a personas de todo el planeta las mejores para trabajar en mi empresa? Claro, mira, em yo tengo un amigo que es mira, tengo un amigo que es alemán de nacimiento, se crió aquí en Tenerife, tú lo ves y tú juras que es canario, ¿vale? Escuchándolo como habla, pero claro, tú lo ves físicamente, dices alemán donde lo ponga ¿vale? Pero ese tío tiene, mira, trabaja con gente en Ucrania, en Tailandia, en Venezuela. En Argentina, en Italia, en Rumanía, en la India. O sea, tiene gente que trabaja con él en todos lados del mundo. Y supongo en que busca caso. los mejores de cada, de cada cosa, porque busca por todo el planeta. Claro, Claro, entonces y lo, y lo bueno es que si sabes encontrar talento en aquellos países donde tú le pagues bien, pero el precio competitivo sea completamente... Eh, digamos, muy distante al tuyo, pues fenomenal. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, claro, por ejemplo, tú dices, no, mira, yo he visto gente en la India que te hace una página web por 50 euros. Claro, te hace un churro, ojo, no te hace una página web perfecta. ¿Vale? Pero, pero, si tú pero, pero a lo mejor por 100 te hace una muy buena, ¿no? No sé. Por ejemplo, ah, vale, pero para eso tienes que aprender un poquito de inglés, ¿sí? Para comunicarte y obviamente tienes que saber algo, tener un mínimo conocimiento. De, de, de diseño web para saber transmitirle a ese diseñador lo que tú quieres ¿Vale? que te quiero decir con esto que parece fácil pero no lo es no, y, hay que sí. no, no, y hay se, se me está ocurriendo otra mejora también ahí. Eh, eh, a, empresas a prueba de bichos viene otro bicho y como la empresa la tengo online sí. y cada uno está en su casa eh, a nuestra empresa no le afecta eh. No sé, mira, otra me, idea, vamos, me, otro otro punto a favor y, y las empresas clientes lo van a ver normal también, claro. Mira, me siento en las nubes con esa afirmación que acabas de decir. Se me ha ocurrido idea. escuchándote, Jorge. Es que mira, es que te digo porque me siento en las nubes porque se la escuché casi que con las mismas palabras a un colega que es experto en transformación digital. Ah. Vale. Una empresa libre de bichos, casi que lo mismo que acabas de decir tú. Vale, yo escuchándote vos, lo, lo, lo claro claro es que es así es que ya esta experiencia nos está demostrando que si trabajas de manera digital las posibilidades de que tu negocio decaiga son mínimas mínimas mínimas y cuál es la idea fácil esto sí es fácil busca empresas que también trabajen en digital que no dependan de un negocio físico o sea yo puedo ser un consultor que trabajo en digital pero si mi cliente es un restaurante por decirlo de alguna manera pues no, no lo estoy haciendo muy bien, porque si viene otra vez por decirte algo, ¿no? que venga un rebrote de la pandemia y vuelve a ser un restaurante casi quieres. no búscate un, una empresa sí, sí. que también trabaja en digital sí, sí ya pues, pues, puestos a elegir efectivamente cuanto más digitalicemos estemos todos priline mejor para pa futuros bichos dios quiera que no vengan <ríe> pero nunca se sabe mira, mira yo te digo algo hace unos años hace unos años Tú le decías a una persona que se había formado en la universidad, que tenía hasta un máster y todo esto, ¿no? Y tú le decías hace unos 10 años, no, mira, vas a tener que trabajar en otra cosa completamente distinta a lo que te has formado y te decía, no, porque yo he invertido tiempo y dinero en esto y además que mi padre vivió de esto y no sé cuándo, ¿no? Tú, esa, esa, esa forma de pensar ahora en el siglo XXI es caduca. Totalmente. Completamente caduca. La persona que siga pensando que no, yo voy a estudiar esto y voy a trabajar en esto porque sí, porque para eso me quemé cinco años estudiando en la universidad, pues yo te diría, entonces mejor no estudies en la universidad, estudia otra cosa, porque la universidad te ayuda para mucho, pero en otras cosas no te ayuda. ¿Vale? La universidad te ayuda en darte un título. Es lo que te iba a decir, yo creo que la universidad, pues para darte una cultura general, una base si quieres, pero como no estés dispuesto a estar estudiando toda tu vida, no va bien, no reinventándote. Mira yo, mira, yo cuando doy conferencias de marca personal, yo utilizo mi, en, un fondo blanco en todas mis presentaciones, pero hay una diapositiva que utilizo fondo negro con letras en blanco, una sola. Y en esa diapositiva dice, la persona que tenga una formación universitaria, ha estudiado el 30% de los conocimientos que va a necesitar en su vida. ¿Vale? O sea, que las personas que piensen que por haber salido a la universidad ya tienen el grueso sí, de los conocimientos adquiridos, está totalmente equivocado. Es un 30%. ¿Vale? Y te estoy hablando, porque, no porque lo diga yo, lo dice Ramstad, que es una consultora muy grande aquí en Europa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hicieron un estudio entre los distintos departamentos de recursos humanos en europa y salió a esa conclusión qué pasa que mucha gente no se recicla mucha gente no pivota mucha gente no se reinventa porque todavía tenemos el problema del siglo 20 sí de que mi papá trabajó en esto toda la vida de que yo voy a tener una carrera donde yo empiezo a trabajar aquí y cuando me jubile voy a seguir trabajando en la misma empresa eso desapareció eso yo, creo, yo creo jorge que los Prilines todos los que te están escuchando que siguen el canal no son de esos Aquí esto, gente que se quiere reinventar, que quiere aprender, y por eso estamos trayendo personas como tú, que nos abren la mente, que nos por lo menos nos, nos siembran, nos dan nuevas ideas, nuevos horizontes, eh, ya no solo para, para emigrar, sino una vez que hemos emigrado, ¿qué hacemos? O viene un bicho, ¿qué hacemos? Etcétera, etcétera. Exacto. Pues. Mira, y lo último, el último consejito rápido. Dinoslo. Para, para, sí, este, sí. para este momento específico que estamos viviendo independientemente, como digo, del sector o del negocio que tengas. Un poquito más enfocado al sector más tradicional, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Intenten ser empáticos. Pónganse en el lugar de las personas. Es decir, restaurante, lo que hablamos hace un rato. ¿Tú crees que te sentirías cómodo si vas a un restaurante y te tienes que poner guantes y llevar tus cubiertos y que el camarero te va a atender con mascarilla, con guantes y que solamente vas a poder comer y que a 10 metros de distancia va a haber otra persona comiendo igual que tú. Imagínate ah, a la mí situación me está entrando con... dolor de cabeza de pensarlo, Jorge. Exacto. Entonces, tienes, que, tienes que ser empático en eso. Entonces, ¿qué quiere, qué, qué, ¿cuál es el mensaje? Tienes que decir, o me adapto a la nueva realidad, adapto mi negocio a la nueva realidad, o me busco otro negocio. Pero estás en el momento para hacer eso. O sea, es algo muy difícil, yo, sé, yo lo sé, sobre todo a la gente que tiene negocios más tradicionales que ha invertido años de su vida y de su esfuerzo en eso. Pero lo, lo mismo que dije hace un momento para la gente que estudió una carrera y dice que nunca más va a estudiar otra carrera y va a trabajar en eso porque para eso se formó, pues básicamente es el mismo mensaje para los otro. Si has invertido tu tiempo y tu esfuerzo en esto, pues llega, ha llegado el momento de decir que si ves que no puedes continuar, para. Para, reinvéntate, adaptate. ¿Okay? Y, y, si y a... cuanto antes, mejor. ¿Verdad? Sí. Cuanto antes, mejor. Porque, sí. mira, Jorge... Si lo haga más rápido, va a llevar ventaja. Es, es que me, me está viniendo a la cabeza, en la crisis anterior del 2008, que fue por lo visto fue más suave que la que nos viene ahora, un señor que tenía un bar, precisamente un restaurante, algo de esto, me lo decía a mí una vez por teléfono y dice, lástima Luis que no lo cerré a la primera me quedé aguantando aguantando pérdidas aguantando aguantando y ahora lo tengo que cerrar también pero encima estoy en la ruina si lo hubiera cerrado a la primera de cambio o lo habría cerrado y ya estaba pero es que me he arruinado por haber aguantado contra a. Muy, muy muy interesante lo que estás diciendo también jorge efectivamente sí. hay, que, hay que saber parar y decir hasta aquí nos trajo el río y pensar en otra cosa y, y, que y, me, y pensar que el que tenga negocios de estos físicos por lo menos en un año largo no va a volver como era es muy, por lo menos es muy probable. y no y, y te estoy hablando que de acá a un año no es que ya vamos a hacer la misma vida que hacíamos como si nada Acuérdate que eh, todo todo encierro sí o toda situación traumática deja secuelas y esto es un esto es un, un evento macro es un evento planetario lo que es, está ocurriendo esto se estudiará también. yo creo verdad en los libros de historia no jorge en, en el futuro Mira, ¿sabes quiénes están sobando las manos que están diciendo así que voy a llenar? ¿Quién? Que ¿Quién? No, no, no me lo imagino. ¿Quién? Los psicólogos. Los psicólogos. Los psicólogos. Oye, qué idea. ¿Qué idea acaba de decir? Psicólogo online. Con zumo, con lo que quieras. Antibichos, no, no le vamos a contaminar aquí nadie. Horario ajustado, porque como soy online... Esa gente va a ser como el lobo de Nueva York, ¿no? Como el lobo de Wall Street. ¿no? como el... así con los billetes de 500. Exactamente. No, no, oye, y escuchando, escuchando, y lo que ha dicho Jorge, que te guste, que te guste ser, ser psicólogo o lo que sea, tus rutinas, tus rutinas, por favor, los puntos de dolor, va, va, por ejemplo, este es un punto de dolor, la gente va a necesitar a alguien, un psicólogo, tener una masa crítica, aquí está claro que la masa crítica con los psicólogos con el encierro la hay, probarlo un poquito mira esta es una idea con el mismo zoom hablar un poco cómo facturar que os hagan una transferencia bancaria una página web presentable que sea vuestra y como dice Jorge a darse los primeros golpes a ver cómo al, va las cosas y sobre todo especialízate no no seas el psicólogo general vete a los niños vete a Lo anoto. claro vete por ejemplo a personas mayores cuáles son los colectivos que están más que están sufriendo más con el aislamiento los niños las parejas las personas que viven solas y las personas adultas ahí tienes cuatro nichos cuatro nichos especializado o, en no, parejas no, que no. ya no se aguantan por haber estado encerradas dos meses o, eso es un nicho o en niños en niños que se han traumado o sea ese también eh, o sea nicho dentro del nicho quieres decirlo eso. verdad Jorge es psicólogo antibicho tiene que ser mira esta mira psicólogo <ríe> antibicho qué bueno <ríe> Ricardo si no te hemos dado aquí ya ideas ¿Eh? <risa> es que ricardo quiere montarse quiere montarse algo online él, él era taxista jorge no sé si tú mm. le puedes dar alguna idea yo le he dicho profesor de español pero no sé vale mira eh, el taxi va a ser un sector también muy va a ser muy golpeado eh, a nivel global no solamente españa argentina en todo el mundo vale y sobre todo, de hecho, eso te lo puedo decir porque lo estuve leyendo en, en esta revista. Bueno, es una revista de Estados Unidos que ya Google, Tesla, todas estas, estas empresas que han estado trabajando en los, en los coches, en los vehículos autónomos, están redoblando el, la velocidad de investigación. Y de hecho ya están pensando en, en algunos estados de Estados Unidos en flexibilizar un poquito la legislación de los coches autónomos mientras se garantice la seguridad ¿por qué? porque es lo que te decía hace un rato la gente va a sentir un poco de temor de montarse en un carro en un taxi diciendo lo habrá limpiado bien sí sí es otro otro movilizador el bicho también ha acelerado lo de los coches autónomos está clarísimo eh, claro claro ¿por qué? porque tú dices bueno este coche autónomo ya este como ya... va cómo voy yo solo en el coche el ordenador no me va a pegar aquí el bicho un prototipo en Estados Unidos y un problema a un ciclista y ahí por eso pararon un poco el proyecto exactamente exactamente exactamente pero eso es algo que es como como digo yo ahí viene el lobo ahí viene el lobo no esperen a que se los a que se los coma ahí viene el lobo eso es lo que les estoy diciendo intentando decir todos los días que viene el lobo que viene el lobo que, que recicléis ya ahora mismo ya no esperéis a que venga el lobo exactamente este es el, este es un momento Crucial para ello. Pues, Jorge, muchísimas gracias de verdad de todo el tiempo que nos has dedicado. Desde luego, para nosotros es un honor tenerte aquí. Yo voy a repetir tu, tu seña digital: es Jorge Navarrete, le encontráis en hacemosmarketing.com o en cualquier red social. Eh, buscáis Hacemos Marketing y le vais a ver. Yo le sigo mucho en Instagram pero él está también en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, en todas las redes sociales. Jorge, te dejo que despidas todo el vídeo. Yo solo os pido un like eh, si os ha gustado, si os ha aportado valor. Lo hacemos sin ningún motivo económico, ¿vale? Y, y corre la voz, porque de verdad, si estáis interesados en España, en venir a España en trabajar en España, pues este canal que os hacemos aquí en Prisline es vuestro canal. Os dejo con Jorge y ya finalizamos el vídeo. Jorge. Sí, bueno, mira, un mensaje muy cortito paciencia, mucha paciencia porque todavía nos quedan unos días de, de aislamiento y sobre todo, eh, lo que te dije hace un rato, in, intenten empatizar con, con el cliente que tengan, pónganse en sus zapatos ¿vale? y piensen que si a ustedes también les gustaría hacer lo que ellos van a tener que hacer si quieren volver a, a su negocio y sobre todo también pensar en los demás, intenten colaborar así como hace Luis, como hago yo, porque al final la colaboración es lo que nos va a ayudar a salir como sociedad de, todo este, de toda esta situación. Yo soy un ferviente creyente de que los esfuerzos individuales suman esfuerzos colectivos. Así que cada uno haciendo lo más que pueda ayuda a los demás, pero también con ese espíritu de colaboración. Gracias, gracias muchas gracias jorge de verdad mmm, has dicho una gran verdad el, el ser humano es colaborativo salimos adelante uniendo fuerzas no, no siendo claro. individualistas exactamente hay que yo yo respeto al individuo yo respeto que la libertad individual es fundamental vale pero la, precisamente la libertad individual te permite dar tu mejor esfuerzo para que el colectivo surja Vale, así que por eso siempre digo toda la libertad al individuo, pero siempre pensando en el colectivo. Y en aportar al colectivo, efectivamente. Oh. Pues eso es lo que hemos hecho esta noche. O sea, ya veis, Prilines, que sin ningún tipo, vamos, lo, lo que estamos haciendo, os sea, estamos comunicando para que para que reflexionéis, y, y, y bueno, no añado más cosas, Jorge, muchas gracias. Prilines, mañana nos vemos, mañana nos vemos de nuevo en directo, ¿vale? Acordaros del like, por favor, y de correr la voz a todos. Muchas gracias a todos los que habéis estado y los que lo veis luego. Hasta mañana a todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos.